Bueno, en primer lugar, pues agradecer tanto a la institución. He visto a Nuria Mendoza, que fue, comentaba con ella, fue compañera mía en Cáceres, el, el, el primer artículo científico que publiqué, bueno, científico en esa época, hace más de 20 años, se fue con ella en parálisis cerebral, en el fútbol. Entonces, después de 20 años nos hemos vuelto a reencontrar, ¿no? Y también es un privilegio tener que, estar aquí, que la tengáis aquí como persona y como investigadora. El estoy, el, ¿Por qué estoy aquí? ¿no? Pues un poco explicar lo que ha comentado Lolo. Eh, bueno, se pusieron en contacto tanto a Álvaro como a Alex porque ellos, ellos, la universidad compró eh, eh, digamos, eh, una serie de, de aparatos porque eh, punteros en tecnología entonces eh, se contrataron conmigo para hacer un proyecto de balonmano ¿no? entonces eh, el, ellos el inconveniente que tenían es que tenían este dispositivo que ahora hablaremos pero en, en espacios interiores como en el caso de balonmano ellos querían recoger el procedimiento y no, no podían recoger el procedimiento porque no, no habían comprado la otra parte que es un sistema de, re, de antena. Entonces, a partir de eso, pues se pusieron en contacto y, y al final eh, pues, me propusieron participar y venir. ¿no? Ya es bueno, la tercera vez que vengo, vinimos con, con, la, con las chicas las la de femenino, misión de honor, y ayer recogimos el de la el de, el de, el de, de masculino. Y el día 25 también volveremos a, otra vez a hacer el segundo test y ese es un poco el por qué estoy aquí ¿no? pero eh, el, cuando comenté a Alex la posibilidad de, de, de, de eh, digamos dar una conferencia o impartir mi conocimiento porque mañana me marcho a Brasil ¿no? entonces eh, coincidió todo eh, en ese digamos en una vida que tengo últimamente pues eh, coincidió la recogida ayer y le dijo: Bueno, si yo voy a estar aquí hoy, martes, eh, la posibilidad a lo mejor de dar una conferencia con Pablo. Dice: pues, Bueno, pues estupendo, coincidimos la, la clase, empezamos ahora y, y por eso es el motivo. Entonces, en eh, la medida posible, muchas veces eh, la parte de, de la investigación la parte que dedicamos a docente docentes, yo tengo un doble perfil, trabajo en la universidad y trabajo también en la empresa, y esa parte es un, me permite tener un conocimiento práctico, ¿no? porque al final me gusta mucho el entrenamiento y me gusta que ese conocimiento científico se, se, se proyecte en el campo y sobre todo para, para que veáis las posibilidades que vosotros, alguno pues, puedes tener, el que le guste ese, ese, ese mundo. ¿no? Y entonces a través de Ale dice, ah, pues podemos montar una conferencia, una charla y, y, y así aprovechamos un poco ese tiempo, ¿no? si no voy en Madrid pues iba a estar un poco tranquilo, ¿no? Y mañana voy a Brasil, a una ciudad, a, a Pesoa, a hacer una investigación en Balonmano Playa también, ¿no? con otro profesor. Entonces vuelvo de Brasil y vuelvo a trabajar aquí a recoger datos de, de, de Balonmano. O sea que mi vida es un poco ajetreada en ese sentido. Pero eso es bueno, ¿no? Al final son buenos para, en la medida posible, ese conocimiento compartirlo y, el, el, y que podáis ver y aprender cosas interesantes, ¿no? La tecnología es un, es un hecho real, ¿no? O sea, cuando yo empecé esto hace ya muchos años, puse tener un pulsómetro. Era un pulsómetro, era algo difícil de adquirir muy caro, y toda esa día pues no sé, esa es un poco la, la, la ventaja, ¿no? Que va creciendo tan rápido que es muy difícil, muy difícil de desarrollar. Os voy a comentar muy brevemente la historia de cómo yo llegué he llegado a este punto, ¿no? De tecnológico y del tema deportivo. Yo tenía a un amigo en Almería, la empresa está ubicada en Almería, y desde hace pues, casi dos mil y poco, pues tenía un amigo, bueno, amigo era un conocido, que pues, tenía una tienda de informática, este chico con 18 años fue a la universidad pública y empezó a estudiar informática. Quería aprender más, quería hacer, utilizar máquinas y los profesores pues le ponían siempre un, un impedimento, un, siempre había problemas. ¿no? Y dijo que no, que no estudiaba en la universidad. Se salió, o sea, dejó la universidad. ¿no? Y montó una empresa, con 18 o 18 años montó una empresa. Yo con los años lo conocí y a él le gustaba mucho el fútbol y tal. Y entonces eh, fue la primera aplicación, estamos hablando de hace muchos años, de Nokia una marca de teléfono que bueno era en ese año puntera y fue la primera marca de teléfono o sea la primera el teléfono que tenía un GPS y entonces él hizo una primera aplicación a nivel mundial de tracking de vehículos de, de trekking de camiones ¿no? porque en Almería como bien sabéis es una ciudad donde hay mucha agricultura ¿no? entonces hay muchas empresas que tienen muchos camiones y querían saber localizar sus camiones en tiempo real ¿no? entonces con el GPS él hizo o sea él tenía él hizo, firmaron un convenio con esa empresa finlandesa y desarrolló una aplicación pues eso ahora mismo, si miráis, hay mil de aplicaciones, pero en esa época no había ninguna. Y, entonces, y un día hablando, pues se me dijo, ah, pues mira lo que hemos hecho. Y yo digo, bueno, si puedes localizar camiones, vamos a localizar jugadores de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol y toda tra clase de fútbol. Digo, lo mismo que ponerle una, una, una máquina a un camión, pues se lo ponemos a un jugador. Pero claro, el teléfono, no podíamos comprar 10 teléfonos de todos los teléfonos. Empezamos a mirar el mercado y había una marca, una marca que fabricaba, la primera también, que se llama Forward una marca también finlandesa y es eh, la primera a nivel deportivo que tenía un GPS y un medidor de frecuencia cardíaca estábamos hablando de hace también muchos años compramos un, ese, ese, ese aparato y lo que hicimos nosotros en la parte suya que era ingeniero de informático el, lo que hizo fue pues a empezamos a desarrollar el software de, de los datos para tener ese, ese, teníamos una máquina no teníamos un teléfono teníamos la máquina y nosotros éramos expertos en, en, en, en recoger los datos en esa época también, un poco desde el punto de vista deportivo, eh, yo era, pues, estaba entrenando, me gustaba, pero ya, ya planteaba que los datos, mi necesidad, yo era un requerimiento que del principio, que los datos los quería tener en tiempo real. Me o sea, hablan de decir, yo tenía que tener, tener datos de ella, de los chicos, y yo tenía que tener la posibilidad de visualizarlo en tiempo real. Eso, pues ver, también también ahora os comentaré un poco la historia del tiempo real. Y eso, pues, ver, nacimos así, nosotros nuestra empresa nació así, ¿no? Empezamos a desarrollarlo, llegó un momento en que, que incluso tuvimos una, una reuniones con la, la competencia para plantearle nuestro, nuestro, nuestra idea, pero claro, la competencia nos vio como amenaza, y una empresa australiana, y entonces al final pues no, nos vieron como amenaza y no, no, eso no, no siguió porque queríamos generar una alianza. La empresa finlandesa dejó de fabricar, temas técnicos, dejó de fabricar el producto. Y ahí separamos decir decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos un software desarrollado, pero que estamos asociados, que es el, el peligro, asociados a, a una tecnología, que es una empresa externa que fabrica un producto. Entonces estaba la, la pareja del chico, que se llama Isabel, que es la gerente, estaba el informático, el ingeniero, que es Carlos, y el hermano de Isabel, que se llama José, que es el ingeniero de industrial, y yo, la parte deportiva. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos reunimos y al final decimos, vamos a fabricar también, ¿no? que es la otra parte compleja. ¿no? Entonces esta máquina que veis aquí, esto se genera todo, ¿no? en Almería y allí en el sur, como decimos, en los tomates, ¿no? en la parte del sur, esto es el ingeniero, o sea, es decir, todo, todo está, este proceso, entonces nos metimos en la aventura de desarrollar tecnología en España, ¿no? y como bien sabemos un poco, en España ha habido ahora, quizás menos, pero todo lo que se fabrica en España, de tecnológico, parece que era malo, ¿no? todo lo que venía de Australia, es bueno, todo lo que viene de Alemania, bueno, y lo de español, parece que era, éramos malos, ¿no? porque nadie entendía que podíamos fabricar tecnología en España, así en 2007, Empezamos a trabajar, en 2007 se constituyó la empresa con esas cuatro personas, ¿no? Una parte un ingeniero, una parte de gestión y la parte deportiva que la llevaba yo. Entonces, ese, digamos, el yo sé, o sea, yo sé hasta dónde llego. Claro, hablando con ingenieros tengo un conocimiento diferente, ¿no? De, yo no vengo aquí a vender, ¿no? yo vengo a explicar la experiencia y para que de alguna forma entendáis la dificultad que hay en la tecnología o cualquiera de los teléfonos, no hay nadie, según la sala, que tenga un teléfono analógico, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie. De, de, de número a que no, es imposible, ¿no? ese es el, el concepto, nadie tiene un teléfono que va ya no tiene pantalla, ¿no? ya solamente marcando, o que sale simplemente sin teléfono, con WhatsApp, con un acceso a Internet, eso no existe. ¿no? Cuando nosotros los que ya tenemos el YouTube, el, el teléfono, pues, antes pues, imagina, imaginaba que vivía toda, toda esa evolución. Y tecnológicamente lo difícil es desarrollar esa tecnología y estar al día, porque esto, los sensores que tiene esta máquina, a la semana, a las dos semanas, ya han, la, los fabricantes han sacado sensores nuevos y ha, y ha evolucionado todo, está evolucionando tan rápido que en la medida posible pues, es difícil estar tecnológicamente. Nosotros tenemos también Decimos un momento parar para que. O sea, parar no, no, seguimos desarrollando, desarrollando pero hay un momento cuando sacas un producto, pues hay que decir. Esta es la máquina, creo la versión número 8, ¿no? O la 10, ¿no? La versión. Un prototipo, para que hagáis una idea, con números genéricos, un prototipo de esta máquina, cuando enviamos a fábrica, el ingeniero fabrica toda la circuitería, nos cuesta entre 30 y 50 mil euros. Imaginaros, ¿no? O sea, desarrollar, es decir, claro, es cara. Y el teléfono vuestro no es caro. Un teléfono, un teléfono iPhone, si lo vendieran o cualquier tema de alta gama, lo vendieran, no podríamos comprarlo. Sería tan caro el desarrollo que lo que pasa es que como venden tantas cantidades, los ponen pues, a 1.000 euros, 800 y por eso. Pero si el desarrollo es tan complejo y tan caro, que costaría mucho dinero. Lo que pasa claro, ellos fabrican. Nuestro producto está en ese. Te decir, desarrollar tecnología es tan caro que, que. a veces, claro, el mercado está en el que el mercado. Muchas veces que es muy caro. No, no se puede, ¿no? Y este es un producto también, este, como otras empresas que hay en el mercado. Decir, ¿de dónde, a, a qué voy a dedicarlo yo? Si yo entré en un equipo de un nivel, digamos, normal, bajo, chavales, yo no me compro esto, ¿no? O sea, yo qué quiero? Pues hay otros productos en el mercado que valen 200, 300, euros, compro eso. Si yo quiero hacer investigaciones, yo quiero hacer trabajos de calidad o equipos profesionales, yo tengo aquí a lo, a lo, al dato, ¿no? Al dato que realmente me interesa, la calidad de, de, del producto. Y eso es un poco también lo que nos diferencia nosotros de, de, de, otras, de otras empresas que hay en el mercado. ¿no? Conocemos todo lo que hay en el mercado. Pero jamás hay. nosotros intentamos hablar mal de otras empresas porque sabemos la dificultad que hay en, que hay en desarrollo. ¿no? Cada empresa tiene su, su, su nicho, su, sus posibilidades y eso es lo que intentamos nosotros hacer. ¿no? Que la gente valore nuestro trabajo, valore lo que hacemos y valore ese, ese, ese, ese, ese, ese servicio que ofrecemos. Cuando empezamos, sobre todo en el fútbol, en el fútbol era difícil de hacer hace 10 años nos acercamos al equipo de fútbol y eso del GPS, nos vean como estamos locos. ¿no? Ahora, menos creo un equipo de primera edición de España, todos tienen GPS. Todos. GPS es un, un digamos una forma de reducir, todos. ¿no? Pero, ¿tienen GPS? Tienen. Preparado físico, el, dentro, dentro de, a, a nivel digamos laboral, dentro de la estructura que tiene que tienen los, los, los clubs hay una persona que es preparado físico, eso ya está institucional, un entrenador de portero, un segundo entrenador, y hay un analista ya. O sea, imaginaros ya. Ya hay un especialista en cada club que coge esto, llega aquí, coloca los dispositivos, registra los entrenamientos, llega, descarga y le dan informe. Ese es un nivel. Y el siguiente nivel sería el que interprete esos datos. Ese ya otro nivel. que es el nivel vuestro. No solamente ella coge, sí, descargo. No, hay que descargar y aplicar el sentido común para que el privado físico, el entrador, le demos ya las cosas ya resumidas y la interpretación de esos datos. Eso es lo difícil, ¿no? Porque si yo pongo aquí tenemos más de 200 variables. ¿Y cuál es la importante? Los pedagogos físicos de los clubes me dicen, ¿y cuál es la, la que tengo que fijarme? De club, está hablando de, de nivel profesional. Y esa es la función de aquí, de manejar la tecnología, de los profesores, lo que vosotros tenéis que ver. Y tenéis que manejar, hay que leer, hay que manejar. Y aquí tenéis la suerte que tenéis un, un kit de 10 máquinas, hay que empezar, porque si no, pues yo soy, yo digo, la diferencia es liderar o contar historia. Si yo quiero contar historia, todo el mundo cuenta historia. Hay mucha gente que se hace famosa ahora en las redes sociales, no contando historias, ¿no? viendo artículos de otras personas y los cuentan, contador si yo quiero liderar, yo tengo lo, importante, lo difícil es liderar, y abrirse un camino a liderar si yo soy liderando, y también luego a nivel social, como sois jóvenes y tal, os movéis bien tenéis posibilidades de, de trabajar os digo por ejemplo, proyectos donde estamos posibilidades de, de trabajo, ¿no? tenemos eh, la liga mexicana, la liga mexicana ha firmado eh, la temporada esta 2018-2019 la liga mexicana, todos los equipos tienen un sistema, Todo la primera, vez, la primera liga mundial, mundial que todos los equipos tienen el mismo sistema yo soy, eh, digamos la parte mía está desvinculada de a la empresa es la que le da asesoramiento científico a la liga ¿no? no vinculado con la empresa sino a mi nivel científico yo tengo todos los datos, yo puedo recibir los datos de entrenamiento los partidos y yo hago informes para la liga eso ha es dado un punto de, un punto de cambio, ¿no? porque los mexicanos han planteado una forma que ni la alemana ni España no han sido capaces de hacer eso, pero van más allá ahora en enero se ha firmado un convenio con la segunda división o sea si antes dormía poco y viajaba, pues imaginaros ahora, ¿no? Con segunda división tenemos primera división, segunda división, todos los árbitros, los árbitros, más las selecciones. Proyecto con vistas al Mundial de, de México del, 20, del 28, de fomentar el fútbol y mejorar el rendimiento de su... ¿Qué pasa? Que tiene un nivel 3, como decíamos yo, me gusta la, el, el automovilismo y me da un Ferrari, o sea, un Ferrari, un Fórmula 1, ¿no? Ahora ellos tienen el problema de, de, la, de la formación, están a un nivel tecnológico top, pero en cuanto a formación están empezando ahora, ¿no? Ahí donde tenéis posibilidades. Continuamente, hay un chico que trabajando en la empresa, que trabaja allí en México, tres meses entre, trabajando en México y ya le han ofrecido trabajo de un equipo profesional, para que se vaya a trabajar en el equipo profesional, como analista de datos, e interpretación. ¿no? Ahí donde vosotros tenéis, hay una cantidad de trabajo tremenda, ¿no? Porque eso ahora está, está ¿y eso para quién? Para vosotros, los chicos jóvenes. No va, no va a ser para mí, ¿no? Yo voy a la formación, a las charlas, pero claro, ¿ahí donde está uno que quiere aprender? Eh, asociarse, de querer mejorar y querer aprender a interpretar los datos y tener eso, porque ese es el presente, lo comentaba también con Ale estamos ahí, en balonmano tardará, pero llegará balonmano por ejemplo la final four de la última dos final four de balonmano, se ha jugado con esta marca no, con otra marca, se ha jugado en, la, en, en Alemania, ¿no? se juega ya, lo permite, en baloncesto se está jugando la EuroLiga también, yo estuve he estado en Estambul la, la aeroliga también, ¿no? o sea, si me decís un deporte, sí, hay los deportes colectivos y los individuales, todo He estado en, en Nottingham, por ejemplo, con la Selección Nacional de, de Piragüismo, de Inglaterra, ¿no? O sea, todo esto, ahora cada uno tiene que ver, a mí me gusta un deporte colectivo, las posibilidades, porque Es un, es un tema también interesante a nivel laboral que puede tener salida, y eso es para vosotros, ¿no? Los, los chicos, que la importancia que tenemos que darle, ¿no? Pero también hay que tener un sentido común, siempre digo, hay que tener sentido común en la vida. Esto es la tecnología es importante, los números son importantes, pero no es determinante, ¿no? Que, que, el, el, hay que No hay que perder la esencia del juego. ¿no? Si yo entreno fútbol, tengo que entrenar fútbol. No puedo hacer entrenar datos numéricos. No, tienes que parar porque has hecho ya mil metros. No, no. O sea, ese es el sentido. Tenemos No puede, no puede ser que la tecnología eh, tenga más importancia que el entrenamiento del, juego, del deporte. ¿no? Eso no puede ser. ¿no? Lo que sí tiene que ser es que dé ese aporte científico y de apoyo a los técnicos, al peor al, físico, al recuperador, al, al, a todo el equipo técnico. ¿no? Y que, de alguna forma, las decisiones que se tomen sean decisiones de, digamos con información objetiva yo pongo un ejemplo muy exagerado si tuviéramos que entrar un en un en quirófano nos tendrían que monitorizar. no ahí ya no se le ocurre, no va entrado te va a operar pues lo tienen como no no no no me tomes vías ni nada porque, ¿no? porque te morirías posiblemente no pero en el, en el deporte de alto rendimiento hay que hacer eso no tenemos que jugadores que valen mucho dinero, jugadores que tenemos que de alguna forma tener esa información y esa información le va a permitir mejorar el rendimiento que se eviten lesiones y demás no os pongo un ejemplo. El Barcelona es un proyecto también a nivel mundial diferente. Aquí, bueno, en Madrid, Barcelona, pues se no casi... Pero a mi amigo, el ingeniero informático, le gustaba mucho en Madrid. Ya no le gusta ya le gusta el fútbol, ya no le gusta ningún equipo, ¿no? Porque se te dan cuenta de lo que es, y al final es una empresa. El Barcelona tiene todo el equipo, desde niños a infantiles, o a infantiles, de niños de 12 años, hasta el primer equipo, todo, la misma marca. Baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, todo. Es un proyecto donde ellos quieren decir, no, ¿cómo puede mejorar la ciencia a nivel de rendimiento, no? pero no perdiendo la esencia que es el juego, sobre todo ellos dicen la F del fútbol, porque es lo que da dinero, pero si te, se han inventado, se han enterado que todos los planes físicos tienen que hacer máster de investigación, tienen que hacer tesis doctorales tienen que tener un conocimiento académico y luego aplicarlo al rendimiento, con más a qué, a tener esa información, ¿no? y eso es lo, lo importante, ¿no? aquí también he estado con el Madrid, Madrid por otras circunstancias, pues otros problemas diferentes, pues eso, cada club tiene su, su, sus peculiaridades, pero son de los clubes que apuestan, igual que México apuesta por una cosa, un club apuesta por... por... Ahora, como decir, ganar o ganar, ya depende de otras cosas, ¿no? Todo depende. Si el primer equipo de fútbol gana, gana Champions, hay dinero. Si no gana, pues es todo, ¿no? Si el balomano gana, pues el balomano, claro, pues ganará. Pues tiene mejores jugadores, mejores medios, pues claro que ganará. Pero, claro, ¿dónde viene todo? Del fútbol. Y eso muchas veces... Esto te puede permitir te puede permitir ayudarte a ganar ya hay otros factores que, que influyen en ese conjunto de cosas que tenemos ahí. No quiero tampoco extenderme mucho en esa distribución. Si sí, ahora mismo vamos a ver... No sé si podéis bajar un poco la... la la persiana para que veáis. Cuando hacemos una cosa, vamos a hablar de sensores. Cualquier teléfono. ¿Eh? Sí, un poquito. Si sí, vamos a hablar de sensores. Ahora voy a explicar un poco, voy a ir alternando, lo que voy a ir contando con vosotros. Si nosotros tuviéramos que navegar, eh, ir de un punto a otro de, la, de esta ciudad, ¿qué te, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríais con vosotros? Yo vengo aquí a esta ciudad de Madrid y tengo que venir a esta facultad. ¿Cómo, cómo me, me, me oriento? Con GPS, ¿no? Ya no voy con el mapa, voy preguntando, ¿no? Esto ya está en el orden del día, pongo aquí. Si el GPS, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el GPS a veces? No te da, no te da y, y por el retardo, tiene un delay, ¿no? Que voy por aquí y hay una salida y te da dos segundos tarde, ¡pum! ya me he ya pasado la salida, ¿no? Y decimos, oh, que esto es una ruina, que el GPS más malo, el teléfono. Y al final nos no, porque tenemos que ir al sitio, ¿no? Pero rápidamente recalcula, ¿no? Y te, te da una vuelta y, y te lleva, ¿no? Si entramos en un túnel, ¿qué pasa? ahí se pierde la señal. ¿no? Eso que está la tecnología. Estamos manejando una tecnología que es de, de, para mí, desde el punto de vista de, esto, de, de quizás de la más importante en localización. Si, si, no funcionan, si no funcionan los satélites, ¿qué pasaría? Sería, sería el problema un caos. Un caos cao a nivel mundial. ¿no? Un caos a nivel mundial porque todo, no, no movemos, hay, nos movemos, nos el, movemos, el, todos los el aviones, el todo, casi parcialmente nos movemos así. ¿no? Hay tanta de dependencia de eso que es, es delicado. delicado ¿no? Entonces Tenemos que ser, ser muy sensibles de la importancia que tiene la tecnología del GPS, es decir, cómo na na navegamos en, en el mundo. Dale ese. Gracias. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero meter en un pabellón el, el GPS? Si yo pongo aquí, si encendemos el GPS, ¿qué pasaría? En sitio cerrado. Sencillo, ¿no? ¿Qué no funciona? ¿Por qué? Porque la señal, eso se, se llama radiofrecuencia, la señal hay orbitando alrededor de la Tierra una serie de satélites y me calculan el posicionamiento. Yo estoy aquí, la señal no tiene esa intensidad para... Puede llegar, pero no es de señal de calidad. Por tanto, aquí dentro no, no, no se puede localizar. Entonces, no tendríamos el posicionamiento, no tenemos posicionamiento. ¿Cómo hemos, digamos, nosotros, la empresa, los ingenieros, la tecnología ha ido evolucionando? Hace unos años, estaba hablando hace 10 años, había ya tecnología de localización. Esa tecnología de localización se utilizaba fundamentalmente, por ejemplo, para las plataformas petroleras, donde hay mucha, mucha gente trabajando, muy grandes, hospitales muy grandes, y tenían sistemas de localización pero la precisión no era muy grande, a lo mejor eran 5 o 10 metros, pero para ello es suficiente. Pero esos sistemas eran muy caro. Una empresa irlandesa empezó a desarrollar un chip que cuesta 5 euros, ah, un chip vale 5 euros, qué barato, ¿no? Pero claro, la empresa te vende el chip y tú, el ingeniero tiene que integrarlo y tiene que hacer toda la parte matemática, ¿no? y eso vale. Nosotros cuando empezamos esto hace 4 o 5 años, con la esa otra tipo, ese tipo de tecnología, nos pedían 100.000 euros para, para empezar a, a colaborar en desarrollo del de, de, de, digamos matemático, ¿no? imposible, ¿no? ¿Cómo van a hacer mil euros para eso, no? Los ingenieros, pues el ingeniero está ahí, esa es la, la función. Nuestra parte deportiva, si nosotros valoramos, yo tengo una visión global, la parte deportiva es esto, el ingeniero, digo, cuando se pone a hablar no tenemos ni idea, es los problemas nuestros son relativos, ¿no? Si, yo, si os digo, por ejemplo, esta máquina cómo está construida, es una placa, como los teléfonos, pues tiene como 10 plantas, ¿no? O sea, 10 capas puestas una encima de otra, eso lo hace el ingeniero, es imposible que esto salga bien y sale bien, ¿no? O sea, pero eso es su trabajo, ¿no? El nuestro, el nuestro trabajo es darle buen uso a los números. Ese es nuestro trabajo y tenemos que ser muy, muy serios y tenemos que implicarnos mucho con eso. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos desarrollamos, compramos el, el chip, el chip está en, este, en esta máquina y, se, se, como hicimos en malos manos, se colocan, en este caso, seis antenas, este tipo, se colocan seis antenas en el, en el, alrededor del campo. El concepto es simplificado. Lo que hacemos es simular, entre comillas, en un recinto, en un recinto interior, el sistema satélite. Ese es el concepto. Entonces, nuestro, estos dispositivos, ya hay también más, no solamente somos los únicos, hay más empresas, evidentemente, simulamos en un sistema inter interior sistema satélite. Y ahora iremos comentando ventaja y inconveniente. Tiene ventaja y tiene inconveniente. ¿Sí? ¿Dime? No, no, estaba diciendo, ¿por qué no ponen también en los túneles para que...? Ahí, lo... ya hay. Ya, ya se está túneles, haciendo... No. Sí, hay túneles, pero eso no, ya se puede hacer eso también. Ya se puede, ya hay hay ciudades donde ya se ponen se ponen para que también te pueda servir la navegación. Eso, los que venimos de fuera pues sufrimos eso cuando nos metemos el M 30 de mano. Eso se, se, se, se puede hacer, ¿no? Y se ha hecho ahí. Entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, nuestro sistema de localización. Por un lado tenemos esto a nivel de coloquial, a nivel científico lo llama el sistema de tracking, de tracking de seguimiento. Como decían antes los camiones, seguimiento. Tenemos dos posibilidades, que eso es lo que quiero que, por lo menos la idea. Una posibilidad de tracking con GPS yo voy al campo de fútbol, tengo GPS con esto y voy, ya me, me, me posiciona, y tengo el otro sistema que es de tracking, de seguimiento, en, en espacios cerrados. Pero si yo, por ejemplo, yo hago cosas de fútbol, yo quiero hacer cosas en exterior y yo puedo activar los dos sistemas, de, de GPS y de, de antena. Tengo, evidentemente, colocar el sistema de antena. Eso es una tesis doctoral de un doctorando mío. Está haciendo una tesis doctoral para validar o ver la calidad de, de, de, de la precisión de ese sistema. O Esa es la tesis que está haciendo... Eh, de, de, de decir, ¿Cómo medimos? ¿Realmente medimos lo que decimos que miden? ¿Los caneros dicen que miden? Pues esa es la parte mía de, de demostrar y a, ayudar al desarrollo informático, a des a ayudar a los desarrolladores informáticos a mejorar los algoritmos de precisión. Ahora mismo nosotros estamos seis antenas. El, en una situación real ya hemos evolucionado a ocho o diez antenas. Yo empecé con cuatro en la esquina de, de, de los campos de fútbol. Ahora ya vamos por... Yo tengo seis, allá utilizamos seis, pero la evolución siguiente está en ocho y en diez antenas. Cuanto más antenas, mejor. ¿Por qué? Porque para, para recibir, para que el, el sistema nos posicione espacialmente, al menos necesita tres. Imaginaros, si tengo un, con cuatro, ando jodido, ¿no? Hablando un poquito mal. Así, es yo estoy así, si yo tengo esta, la máquina está a la espalda, tengo estas dos. Pero claro, si yo estoy mucho tiempo aquí, voleibol, sería imposible, los datos no serían buenos, porque solamente tengo dos. Entonces, cuando tengo en un perímetro, tengo mínimo seis, o tengo ahora ocho, o tengo diez, el, el, sistema, el sistema ya te permite de recibir tanto los dos sistemas de ultrawide que se llama esta tecnología ultrawide como el tracking, necesita al menos tres datos de tres satélites. Tres satélites o otra antena. O sea que la señal le llegue al menos de tres. Entonces ya puede calcular matemáticamente el posicionamiento. El posicionamiento es importante porque al final una, una señal de satélite, el error más o menos puede estar en torno a medio metro. O sea, el error posicional, medio metro, satélite. Y algunos dicen, es ¿qué os es que, es que parece? ¿Mucho o poco? Dependente. Mucho. Ya, pero depende de lo que tú dices. Dices, es mucho. Pero imaginaros, imaginaros en la navegación. Medio metro es mucho o poco. Para mí es insignificante, ¿no? ¿No creéis? Ahora, el, dime. No, que sigue en la navegación. Que en navegación, que ahora, depende. O sea, ¿de ¿qué quieres medir? Por eso, la tecnología está ahora, iremos avanzando. En voleibol nosotros, o sea, en voleibol, en voleibol hemos hecho pruebas, no todavía, todavía de, de juego, pero en baloncesto estamos hablando, si las condiciones son buenas, por debajo de, de, de 3 centímetros. ¿Te vale o no te Vale. Para el fútbol dirán que no, porque el fuera de juego no pueden no puede medirlo. ¿no? Pues ya, o sea, al final, cuando vamos a una situación, siempre un pero, ¿no? Siempre hay, ¿te vale? Que son 3 centímetros, eso. O sea, cuidado, o sea, que realmente tú como entradora, esa calidad del dato, ¿es necesaria para tu análisis táctico? Ahí es donde yo te pregunto, ¿es esos 3 centímetros? ¿O cuál es el grado de tolerancia? O tú dime, yo te pregunto, tú dime un problema que tú analizas en voleibol, de posicionamiento, yo te diré si podemos solucionar o no. Porque muchas veces los entrenadores tenemos los conceptos en la cabeza. ¿no? En cualquier deporte, dime cómo puede, ¿no? Que juegue bien, que jugar bien, que ocupe bien el espacio. Que ocupe bien el espacio. Esos son los problemas que vosotros tenemos que plantearnos como científicos o como entrenadores. Porque si no somos capaces de concretar un problema, no somos capaces de solucionarlo. El sistema no te va a solucionar un problema. No te va a solucionar. Ahora en el fútbol, en el deporte de, de colectivo, le llaman el Conver hull, es el área que envuelve a todos los jugadores. Pues son matemáticos. Si yo quiero entrenar así, pues yo sé... Si yo tengo un equipo de fútbol, pues el área que envuelve a todos los jugadores, pues es un cálculo matemático. Eso lo hace, yo digo al informático que me haga eso y me lo hace, claro que me lo hace, pero yo tengo que saber qué información voy a sacar de ahí. Si no, él no te va a decir ganar o perder, ¿no, Pablo? Los sistemas no te dicen ganar o perder, son los entrenadores los que tenéis que definir. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo podemos cómo podemos hacer eso. Esa es un poco la parte a nivel global de tecnología, de tracking. También me gustaría que si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, me, me paréis y, y, y me preguntáis porque al final vamos a ir poco a poco complicándolo y vamos a ir avanzando. En... A modo de resumen, tenemos, tenemos seguimiento espacial de eh, dos, dos tecnologías. Una, sistema de navegación, y eh, el sistema de navegación podemos navegar bien de satélite o bien mediante el sistema de antena. Los dos sistemas son de radiofrecuencia. radiofrecuencia, es decir, que la señal, está emitiendo y por el tiempo de llegada de los satélites, en este caso, del GPS o de la antena, por el tiempo de llegada me calcula el posicionamiento Es complicado que sí. Yo veo y dicen, no sé cómo lo hacen, pero, pero funciona. no Yo cuando lo veo, dice ah, funciona bien, ¿no? la precisión. Está, ¿Es correcto llamar GPS? ¿Qué opináis? Todo el mundo llamamos GPS, ¿no? Sí, yo por lo que significa la sigla, sí, ¿no? Sí, pero eso hay que hacer un batiz, para cuando leáis los trabajos o oh. En la literatura hay que hacer un matiz, que, por que se empezó a utilizar GPS. GPS es un tema de, de concepto, ¿no? es el sistema de navegación, por las siglas de los Estados Unidos. Fue el primer eh, eh, país que lanzó los satélites, son 20 mínimos, tienen que tener 24. Y le llaman el sistema de navegación de los americanos, le llaman GPS. Pero son los satélites de los americanos, todos utilizamos. T tú tienes el teléfono, tienes GPS, ¿no? Cuando se compra ya su teléfono... La marca está pagando una cantidad por utilizar el sistema de navegación de los de lo americanos y tú no te das cuenta. Tú cuando compras, eso el canon que tenemos que pagar. ¿no? Todo. Cuando hay un conflicto bélico, ¿qué hacen los americanos? Técnicamente pueden... Porque ahí pueden decir, claro, la presión y a lo mejor el error son de 15 metros. ¿Por qué? Para objetivos, entonces, imaginaros, ¿no? Eso se hace, los americanos pueden tener esa, esa, tienen esa capacidad, sí. pero los rusos, ¿qué tienen? Los rusos tienen otro sistema no se llama GPS, Clonass. el GLONASS. Ese es. Ese es el concepto que tenemos aquí. Hay GLONASS, ruso. Los, los indios Beirut hay o cada sea, hay cinco o seis países que tienen su propio sistema Los japoneses tienen el, el suyo propio ¿no? pero la gran mayoría utilizamos el sistema de navegación de los americano pero el, el nombre correcto tecnológicamente se, se, tenemos que dominarlo gnss ese es el nombre correcto técnicamente no que no, no debemos, se tendría ninguna corrección de llamarlo GPS, porque GPS, aunque entendamos lo que estamos hablando, yo mismo lo utilizo muchas veces, tenemos que de, denominarlo GNS, el sistema de, de navegación global, el sistema de satélite. Ese es el, el concepto. ¿no? Y luego el GPS, el americano, el NASA. El, ¿en, ¿En Europa cuál tenemos? o sea fácil, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema europeo de satélites? muy fa, fam, ¿Famoso? ¿no? Galileo. Galileo. Galileo es el europeo, pero Galileo no sé si tendrá cuatro o cinco satélites. Sirve sí, para determinadas cosas, para, para la navegación, hasta que no llegamos a 24, pues yo creo que nos moriremos todos los que estamos aquí y no lo veremos, ¿no? Porque un satélite vale, nos pueden imaginar los miles de millones que vale construir y lanzar un satélite, ¿no? Entonces para la navegación alguien falta 24 y tenemos cuatro o cinco, no sé, exacto. El último creo que se se, le, se, se salió de órbita y se, se y se lo perdieron, ¿no? Entonces, claro. Vale mucho en eso, ¿no? Nos reímos, ¿no? Pero la tecnología es muy compleja, ¿no? ¿Qué hacen los satélites? Los satélites están orbitando a la, de la Tierra, no se paran, ¿no? Entonces también cuando, ahora lo veremos a mí un poco más adelante, cuando hablan, es que los sistemas, validación, ¿no? Es una cosa que, que hay que tener cuidado, ¿no? Y cuidado con lo que digo y no, tampoco sacar las palabras de contexto. Cuando decimos validación de un sistema, o sea, yo como a nivel de, de investigador voy a validar un, un, un sensor de navegación, ¿no? Desde el punto de vista técnico es imposible. ¿no? Lo que pasa es que lo publicamos a nivel científico, publicamos el artículo en la revista científica, entre comillas, del ámbito deportivo. ¿no? Las, las empresas que fabrican GPS, o sea, el sensor, son tres o cuatro en el mundo. ¿no? no hay más. Entonces, si yo mido una cosa, es que el GPS mide mal. Lo veremos ahí o sí, yo lo explicaré. ¿Por qué mide mal? ¿Alguien puede aventar lo que he comentado? Voy al túnel. Si yo voy por una calle y hay muchos edificios, ¿qué pasa con el edificio? Te corta la señal. ¿Te corta entonces, el GPS es, decir, es bueno, pero tiene su, como toda la vida, es, tiene sus limitaciones. Yo voy, ¿qué hay? Si yo voy por aquí en una señal, la señal de, de la señal si yo tengo aquí el, el dispositivo, la persona, yo recibo la señal de satélite, pero si yo voy andando para allá, o corriendo, en ese sentido, si voy, la, la máquina va en un top, en un chaleco, que va aquí a, a, atrás, la señal que recibo es esta señal de, de estos de aquí, ¿no? Porque estas que vienen por aquí, no, mi cuerpo le hace pantalla. Cuando yo voy en el sentido contrario, ¿qué pasa esto? No, no funciona, entonces tengo esto aquí. Por tanto, es una forma sencilla. Cuando hablan de, de validación de los sistemas, es imposible. Porque yo, aunque haga, aunque haga el experimento hoy, a las 10 de la mañana, en estas instalaciones, mañana lo vuelvo a repetir a la misma hora, las condiciones no son las mismas, la Tierra no es la misma. No está en el mismo sitio, la Tierra se mueve. La, los satélites están orbitando. El número de terres cambia, eso es imposible de garantizar. Esas variables, por mucho que queramos, no las podemos controlar. Podemos decir, digamos, calidad del dato, cualquier otra palabra, pero validación y reproducibilidad es imposible. Cuando leamos los trabajos científicos, tenemos que poner un sentido común tecnológico, ¿no? Porque si nos creemos todo, no digo que esté mal, metodológicamente no digo que esté mal, pero hay que tener ese sentido común desde el punto de vista tecnológico. Si yo voy con un artículo de esos a una revista tecnológica, ni se lee el título, se lo lee ni se vete a tu casa porque dice dónde vas ¿no? yo no puedo garantizar eso porque eso tecnológicamente es imposible ¿no? ¿Sí? Dime. una pregunta cuanto más altura o más cerca estés de los satélites es más preciso ¿no? Sí. El, hay el, nosotros cualquier empresa me parece que son ocho variables las que damos nosotros, las que, las que las que digamos guardamos en el sistema nuestro pero alrededor de las variables que da una señal, la señal de satélite está entre 70 y 80 variables, y una de esas variables, el fabricante, no nosotros, el fabricante te da esas variables, cada fabricante que, que, que elabora estos dispositivos, almacena, nosotros almacenamos 8, que esas son más o menos las que, las que casi todos almacena. ¿no? Dos preguntas, una es ¿cuánto Ahora, pues, que que las no son las mismas. Te mire aproximadamente, o sea, te puedo decir, la fiabilidad, esa palabra no es quizás del todo, del todo adecuada utilizarla. Pero tú dices, no, tiene una variación, pero esa variación es, es, es, es imposible. Si le pudiéramos cuantificar esto, los matemáticos, los ingenieros harían hecho algoritmos y hubiéramos corregido eso. No podemos corregirlo. Os pongo el ejemplo. Si yo estoy parado. Eso, cuando yo empecé empecé a con esto, las cosas que iba aprendiendo era como. A mí me gusta. O sea, anoche estuve con Alex hasta las 10 y me fui al hotel y descargué los datos y me acosté súper tarde. Porque esto para mí es un reto cada vez. Si yo estoy parado, ¿la velocidad cómo va a ser? Esa es una pregunta de trampa. De GPS, la señal satélite. ¿Cómo creéis que son? A ver. La señal precisa. Siempre no precisa. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser cero o va a, ser, o va a oscilar? La señal. O sea, a veces en los datos te parece que has corrido a 50 kilómetros por hora en un metro. No, eso es otro problema. Problema real de entrenamiento, por si os pasa. Sujeto parado. Parado. Un minuto. La velocidad, ¿qué velocidad voy a tener? Físicamente, cero. Realmente, real, no es cero. Del señor de 70. Eso para que veáis, si no sé si lo habéis utilizado, cuando hagáis práctica, nuestro sistema. Nosotros cuando de definimos eso tecnológicamente, no metemos filtro en ese, sistema, en ese tema. Es decir, la velocidad obtenida mediante la señal de satélite es imposible que sea cero. Físicamente, o sea, tecnológicamente, porque la Tierra se mueve y los satélites... O se estará oxidando en 0,3, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque esto viene casi todo del fútbol. Los fabricantes, otras marcas, los fabricantes dijeron... Eso confunde al cliente, confunde. Por eso digo que tenemos que conocer la realidad, uno de los muchos mil detalles. Entonces, cuando un jugador de fútbol está aquí, y él está ahí, está aquí viéndome y dice, hostia, y veo que está aquí parado y me está dando 0,7, 0,6, ¿qué hace? Mete en filtro. Mete el filtro y le dice, esto es de tolerancia. Y se quitan los datos. ¿Es bueno o malo? Decisión. Pero técnicamente no, es, no, no puede ser cero. Primera cosa que el tema nacional. Segunda, la velocidad. Los satélites están aquí. La, por tanto, la, la, la, la señal buena no es la que viene de, la, de los satélites que tenemos justo encima. Esos son los peores. Los satélites buenos es los que vienen de una inclinación. Los que están inclinados. Por tanto, si yo voy a Santiago de Anabeu, ¿cómo será la señal satélite? Horrorosa. Oh, Horrorosa. Oh, ¿Por qué? Porque la construcción vertical tendríamos que estar en el centro campo no saliendo del círculo central para que la señal sea buena. ¿no? Horrorosa. Oh, si yo voy al trabajo físico de ese equipo y le pongo los sistemas el no, en, el, perdón, en el Santiago Guanabéu, la señal de velocidad y distancia, horrorosa. Oh, Luego, en cuanto a las variables que has dicho, eh, que todo lo que es las variables que te sale de WIM o que todas las que te suele dar, ¿cuáles consideras las más importantes en cuanto a fútbol por ejemplo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ahora estamos en eso. eso te, ahora hacemos sí, la suci... Sí. Su lo que hacemos es con la liga en la Liga, el, la liga de, de México, eso es una cosa que a mí me preocupaba desde hace muchos años, ¿no? Porque cada cliente venía un cliente y nos pedía una variables, otra, otra, Y al final fuimos creciendo que tenemos casi 250 variables. 250. Pablo lo ha comentado otro día. Variables fundamentales. ¿Cómo lo llamaste, Pablo? Las ¿Cómo? Decime, las fundamentales. Venga, vamos ya, eso no es. Hablando de no longitud de esas cosas de decimos no. La longitud que es distancia, ¿no? Además, aquí más... El, tenemos distancia... La temperatura bueno, el, directamente, esas son externas. Distancia, el tiempo, ¿no? Distancia y tiempo, ¿qué es? Velocidad, ¿no? Ahí está. Y de la velocidad que sacamos, la aceleración, ¿no? Ya son calculadas. El GPS, todas las señales del satélite, nos dan dos variables. Una, velocidad, y otra, eh, distancia. Esas son las variables y el tiempo. Esas son variables, yo le llamo raw, nativas del sistema. ¿no? Entonces, a partir de aquí, empezamos cada prueba, nos construimos todo lo que queramos. No, no hay más. No hay más. Decime, o sea, es más de, de que mira estas, estas tecnologías. Está la temperatura, la humedad, son variables secundarias o de, o de información. O en el caso de dimos el viento, la velocidad del viento, todas esas cosas. ¿no? Pero variables de posicionamiento, no hay más. Todo lo que, está, todo lo que calculemos aquí, o sea, todo es calculado. Entonces, eso, también os comento, que la empresa, las empresas, cada empresa tiene un tema de marketing. Y yo me invento un algoritmo para vender mi producto. Y digo que mi producto es el mejor del mundo porque calculo este algoritmo y vosotros tenemos que reflexionar y empezar a analizar eso. Y os pongo un ejemplo claro. Ahora estamos también, y ahora te contesto la pregunta, no se me ha olvidado. Ahí los que, los que manejamos un poco el fútbol, decía la velocidad, intervalo de velocidad, cero de 0 a 7 km por hora, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 24 km por hora. Eso es lo que todo el mundo está utilizando en el fútbol. Ahora ha habido un cambio, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Es la primera cuestión que yo me pregunto. Empiezo a mirar la literatura. Veo un autor, un artículo científico. Este autor, le he cita a este. Y ese cita a un autor. Voy a la referencia de autor y no, no, ese cita otro, voy para atrás, y ese cita otro, así, he ido para atrás, hasta que llegó el primero, Bango, del año 1991. Bango en el 1991 en fútbol, ¿cómo hace los criterios? ¿En base a qué? Imaginaos, estamos hablando del 91, no había GPS, el vídeo había, había poco, videotracking que era otra tecnología, ¿cómo hace los criterios? Y eso se está utilizando. En Vitoria, la semana pasada coincidí con un profesor que se llama Asiad Zubillaga, que es responsable de Amisco, fue responsable de Amisco un sistema de biotracking en España, durante el sistema que ha estado en España, ahora ya no está, y me dice, lo, interv me dice él, lo intervalo de velocidad fue de 0 a 7, porque a partir de 7, Pablo, corrígeme, más o menos cuando empieza fase de vuelo, no yo hasta, hasta 7 o quizás hasta 8 andando, a partir de esa velocidad ya, ya hay fase de vuelo, por tanto no es andar, sino ya es total. y si fueron múltiplos de 7, me dice, es múltiplo de 7, él lo dice, él fue el de los precursores que dice eso. Y si miráis la literatura, hay cientos de trabajos que citan, eh, citan a trabajos de disalvo, de tal. Pero nadie dice por qué se hicieron esos intervalos de velocidad. ¿Creéis que esos intervalos de velocidad, si yo lo utilizo en malos manos, sería correcto? No. ¿Por qué? Porque, o sea, no alcanzar la misma velocidad. ¿Por qué? Porque el espacio son 40. Es que es en, creo recordar, de ayer no hay ningún juego que llegara a 24, ninguno, imposible, casi imposible. ¿no? Porque no tienes capacidad de velocidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar la velocidad en ese deporte. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, volviendo al análisis, desde que empezamos a crecer, claro, la empresa tiene un interés económico y te va a decir, si tú eres un profis importante, me sugieren, yo quiero medir los intervalos de velocidad, en vez de ver los metros, quiero, quiero comparar. Porque si tú recorres 800 metros y yo recorro 900 o 934, ¿cómo podemos comparar? Pues se le ocurre a uno y dice, no, yo lo quiero en porcentaje y te lo dan en porcentaje, entonces tiene los intervalos de en cantidad, en metros y lo tiene lo mismo en porcentaje pero es lo mismo, lo mismo y así te puedo contar todo lo que estoy creciendo. ahora, lo que estamos haciendo es teniendo un Big Data, aparece otra palabra nueva que es Big Data con, la liga, con el torneo de apertura tenemos casi no sé cuántos partidos una variedad de partidos, lo que estoy haciendo es con un chico un equipo de, de, de chicos que están, que están colaborando de, de investigadores analizar cuáles son las variables que explica el rendimiento del de, de deporte del fútbol, ¿está hablando del fútbol? Reducir, y eso, algún trabajo que está ahí, ahí por ahí, el organismo, se llama análisis de componentes, no es del de fútbol ni el, del deporte, es reducir de toda la magnitud de las 200 variables, ¿cuáles son? El análisis de componentes matemáticamente es sencillo, es decir, te agrupan por eh, tres o cuatro grupos que te expliquen el rendimiento de ese deporte, y nosotros hemos conseguido reducir a ocho una de intensidad, una de volumen, en el fútbol, de ocho variables. Y eso tiene un proceso matemático, porque te das cuenta que la, un, dos variables miden lo mismo, por tanto, si miden lo mismo, descartamos, tenemos que descartar para filtrar y dejarnos en ocho. Eso lo hemos hecho en baloncesto, lo estamos haciendo en balonmano y lo estamos haciendo en fútbol. Y, y luego cada, por ejemplo, aquí en, en, en el proyecto estamos haciendo balonmano chicas y balonmano chicos, son diferentes. En Costa Rica he participado en un proyecto de investigación de balonmano, y el área de componente en, en chicas es diferente, es muy similar, pero las chicas tienen más intensidad que los hombres, los hombres tienen más volumen. Es decir, mismo deporte, sí, pero el género es diferente. Entonces, ahí, la, la inteligencia es decir, de estas variables, ¿qué está pasando a nivel, a la hora? esto es la parte de investigación, a nivel real? A nivel real, si tú me preguntas, yo te puedo decir 6 o 7 variables que te tienes que fijar y te ahorra el tiempo. Pero no, no tienes que, que creerte lo que yo te diga, porque yo te puedo engañar o yo tengo mi creencia. Tú tienes que razonar por qué Pepe me dice eso. Y eso es lo importante, ¿no? Escuchar, leer, sino no, a mí esto, pero ¿por qué digo esto? No? Pues hay una, el, el, que le llaman HIA, height spinning desplazamiento alta de alta intensidad. Hace unos años estaban 16 km por hora. Son desplazamiento alta de alta intensidad. Y ahora, digamos en el ámbito profesional, hablan de 18 km por hora. Es decir, los metros que recorre alta intensidad. De ¿Cómo se lesionan los jugadores? ¿Andando? Oh, ¿Se lesionan cómo? Corriendo alta intensidad. Han subido. El, los sprints en el fútbol estaban tipificados a 21 km por hora. Un desplazamiento, sprint, más de 21 km, por hora, que dura, que du tiene una duración, tiene condiciones, una duración de más de un segundo, era considerado un sprint. Ahora han pasado de 21 a 24. Pero ¿qué pasa con el sentido común? Tú me comentabas ahora otra pregunta. 50. ¿Puede dar un GP una velocidad de 50? ¿Eh? Si tenemos un juego que da una velocidad de 50, campeón del mundo, que se dedica a jugar al atlétismo en vez de al fútbol. ¿No, Pablo? 40, ¿no? 40 o 40 o 40 y poco, pero ahí está el resto del mundo. Ese es el concepto que tenemos que entender la teología. ¿Y por qué pasa eso? Yo tengo aquí, me da una patada, o me caigo, me tumbo al suelo. El GPS está aquí a la espalda o el sensor. Cuando me levanto, ha pasado, supongamos, 10 segundos. Entonces, el sistema tiene un punto conocido, ha pasado un tiempo y entonces el sistema se cree que está en otro punto y por el tiempo me calcula la velocidad. Y entonces te da, nosotros le llamamos un outlet, en investigación se llama outlet, o un picotazo, lo general dice un picotazo. ¿Qué pasa? Que toda la, toda la, empresa, toda la empresa introduce introducen algoritmo, algoritmo de, contención, de contención, para evitar eso. La empresa, nosotros, al ser un producto no orientado exclusivamente para el fútbol, no limitamos eso. Ventaja e inconveniente. Inconveniente, que si yo estoy en el fútbol, si me da un jugador 37 o 38, cuidado, cuidado, no podemos creernos todo es lo que pasa. Tenemos que ver, si tú dices, ya, si tú no pasas de 30 y me dan un y 37, eso es un doble, eso tengo que descartarlo. Por eso decimos que la tecnología es importante, pero el sentido común está por encima de la tecnología. ¿no? Eso eso pasa. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, al hilo de esto, hay trabajos que dicen, ¿creéis que los GPS miden bien a velocidad alta? Pregunta, sencilla, ¿no? En el, hay artículos que dicen que los GPS no miden bien en el fútbol. ¿Qué opináis? Es bueno, es bueno, pero ¿miren bien o no miren bien? Bueno, sin entrar en detalles ahí, a nivel genérico. Digo, eh, Si no confiaras, te subirías en un avión. ¿ah? ¿Y los aviones cómo van? no van a 100, van a 800, 600. ¿Miren bien? Lo que pasa es que los trabajos que hacen hay que... Cuidado con los trabajos científicos. Puede salir que en el trabajo le haya salido eso, pero hay que tener un sentido como decir: si la persona que está haciendo el trabajo no conoce tecnología, las conclusiones pueden ser no la, la más adecuada. ¿Entendéis un poco? Nosotros tenemos patrocinamos un equipo de motos, de motos de que, que, que corre el, el Campeonato de Europa. Una moto, 280 km por hora. Medido con el sistema de econometraje de, de, de, de de, de, de, del circuito, casi 0,99 la, la relación. ¿Miren bien? Muchas veces. Y en el fútbol no mide bien. Ahora, ¿qué ocurre? Digo cosas así. En el fútbol no mide bien. Si yo quiero medir esto, estamos hablando de cosas diferentes. Si yo quiero medir eso, ah, entonces ahí no están los problemas, ¿no? Porque esto está asociado a una cosa que se llama frecuencia de muestreo, lo hercio. Entramos en otra palabra nueva, lo hercio. Si yo vi corriendo y hago un circuito, quizás que estos son tres metros, por ejemplo, ¿Es importante la frecuencia o no es importante la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia de muestreo? Fácil. La cantidad de señal. ¿La cantidad de señal por qué? ¿Por unidad de qué? ¿De dilo ¿De tiempo? Esto es, el número, el número de datos por tiempo. Si hablamos de los... Vamos a trasladar a vuestro, a vuestro ámbito la, los, los píxeles en vuestro, eh, vuestros teléfonos. ¿Qué es píxeles? los píxeles? De una cámara de 5, de no sé cuánto andarán. ¿Cuánto andarán? A lo mejor ni nos preocupamos. ¿Cuánto? De 20, ¿no? ¿Qué significa? La resolución. Cuanto más resolución es mejor, en teoría, ¿no? Las foto de mayor calidad. Cuando los frames, que son los frames en vídeo? La cantidad de fotos, que... La cantidad de foto, FPS, fotos por segundo, ¿no? Ahora yo el otro día me enseñaba un amigo un iPhone de estos nuevos y podía parar el vídeo y, por una parte, no sé si alguno lo tendré, supongo, ¿no? Y hacer un, un ejercicio de, de gimnasia deportiva y grabar velocidad normal y grabar velocidad lenta al mismo, o sea, cosas tecnológicas que es imposible. Eso es porque... Los sistemas graban mucha cantidad, mucha cantidad de datos por segundo. Si yo tengo un señal de los primeros GPS que sacaron a un hercio, un hercio significa que es un dato en la unidad de qué, de un segundo. Si yo hago este test con un hercio, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un dato es así, más o menos, ¿no? Cada circuito es un dato, ¿no? Entre medio ¿qué pasa? Que no se nos está. Cuando yo haga, cuando yo haga el, digamos, el recorrido real del dispositivo, va a faltar información, porque tecnológicamente. No tengo los puntos. Efectivamente, llevamos ahí. Está aquí, tengo aquí y tengo aquí. Y voy a tener eso. Y realmente yo he pasado por aquí, ¿no? Claro, pero, pero como en la resolución que tienen por tecnológica en un hercio, pues no, me pierde información. Pasa de un hercio a 5. Ya hablamos de otra cosa, son cinco datos en la unidad, cinco datos en la unidad del tiempo. Ya, entre punto y punto hay más datos. El dispositivo Wimu como es a 10 Hz. 10 Hz. Hay trabajos por ahí científicos de 10 Hz. Son 10 datos en la unidad del tiempo. Con lo cual me estoy aproximando, pero hay que tener cuidado. Porque el tema este es decir, si yo quiero medir, hay que utilizar otro instrumento. Yo no pondría como... Yo no haría, por ejemplo, un tel de velocidad de 5 metros o esto para medirlo con GPS. Yo no lo haría. Yo cojo celas fotoeléctricas. Fotos que quiero medir. Eso porque el objetivo de, de medición es diferente. Ahora, 10 Hz, 10 datos por segundo. Hay algunos trabajos que dicen que un dispositivo a 15 Hz tiene mide peor que uno de 10 Hz. Cuestionable, ¿no creéis? O sea, que imaginar lo que es la ciencia. ¿no? Que muchas veces todo lo que se está publicando hay que tener mucho cuidado y no confundir, y al, al final, la gente que lee, si no tenemos ese sentido, nos está, no está, no están llevando a eso como se llama en, la, en Internet, la noticia falsas falsa, no sé cómo lo llaman, la habéis escuchado, ¿no? La cantidad de información falsa que hay en Internet, pues esto igual, ¿no? A nivel científico, no digo que sea, que, sea, que sea falsa, tampoco es eso, estoy diciendo que nos confunde ¿no? Confunden. ¿Por qué? ¿15 Hz? En teoría tiene que ser más Pero tecnológicamente los ingenieros dicen que a mayor frecuencia... Hay un inconveniente a mayor frecuencia. Puede ser bueno porque tengo más calidad de datos, pero hay más ruido, hay otros problemas técnicos, técnicos que yo ni sé explicaros. O sea, a mayor frecuencia, mayor, entonces, a ver, a, a, a, si más ruido, tengo que utilizar más filtros para depurar ese ruido. O sea, ese es el equilibrio. Esto de, de GPS. ¿Qué ocurre con Ultra Wideband? La otra tecnología que tenemos. Ultra Wideband, ahora mismo el sistema que está, el chip que está, que está instalado, son 18 datos por segundo. Con lo cual ya tenemos diferencia. ¿Cuál crees que es mejor? Pero si tú eras prueba física y tú no tienes disponibilidad de comprar antenas, ¿tú te fiarías, entre comillas, del de GPS? Yo me fiaría. Y no tenéis que creerme a mí, sino lo podéis hacer vosotros. Bueno, cuando compráis antenas podéis hacerlo. Un trabajo fácil, TFM o TFG, ¿no? Es decir. Los datos, los datos no van a coincidir, os digo ya, no va a coincidir. Pero la similitud, las correlaciones van a ser altas, en distancia, en velocidad, va a ser alta. Lo que ocurre es que claro, que este dato, este digamos, tiene la, la calidad un poquito mayor. Pero como probable físico, las diferencias no son, todas, no son tan relevantes que a mí, para lo que voy a medir, me es suficiente. ¿Me entendéis? Es decir, si yo un sistema me dice que ha recorrido en un partido 10.824 metros, el otro te va a decir que ha recorrido 10.700 poco. O sea, esa diferencia, para lo que yo necesito para el control de la carga, todavía en el fútbol y los deportes colectivos, no es tan, no estoy tan necesitado de esa, de esa, de esa precisión tan buena. ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, eso. Entonces ¿por, qué? ¿por qué en la necesidad de esta? Primero, por los estadios, los estadios tenderán a hacer esto, o tácticamente que ahora explicaremos a nivel táctico el, el por qué es necesario la, la precisión. Los ejercicios se constantes. No pierden. Cada máquina... Tiene una frecuencia, estos son 10 Hz, en Uta, nosotros tenemos 10 Hz en, Uta, en GPS y 10, 18 Hz en en, en, en, en Uta, Uta, con la antena. Pues, pues la señal es mala. La señal mala, hay otros problemas, pero la frecuencia va la misma. Esto, siempre están vendiendo esa, esa, la señal, hay otro problema. Esto ha tenido una evolución tan, tan tremenda en el mundo del fútbol, que muchas veces decíamos, el fútbol es un deporte, digamos, primitivo, o un poco, poco evolucionado. Pero tecnológicamente, quizás, por otros intereses, ha sido el que ha evolucionado. Os comentaba al principio de la charla el tiempo real. El tiempo real, nosotros nacimos así. La FIFA, en 2015, empieza un proyecto donde... Eh, el, el, tres líneas. Una, el gol fantasma, todo, todo el tema del gol, este, este, pero una es el uso de dispositivos electrónicos en, en, en, en partidos oficiales. Y a eso le denomina, palabras que, que tenéis que ir viendo, a, le llaman EPTS. Se genera un grupo de, de trabajo. Nicolás Seban es un investigador que el que lidera ese grupo de trabajo. Esto son las siglas de inglés, electronic, position, Technology systems. No ellos no hablan de GPS, ni hablan de Hablan de sistemas de tecnología de seguimiento. ¿no? Y aquí engloban tres tecnologías. Para mí la capacidad que han tenido es un poco de definir las características. tecnológicamente resumirlo en tres bloques. Uno, le llaman sistemas ópticos decimos un sistema óptico. ¿Qué es un sistema óptico de tracking? ¿Conocéis alguno? Sí, las, las, cámaras. las cámaras. Las cámaras. Las cámaras es el primer sistema de tracking que se utilizó. En los estadios de fútbol colocan cámaras, las cámaras están digitalizando a los jugadores y por algoritmos matemáticos por el movimiento que recorren los jugadores te, te tiene el posicionamiento. El equilíbete. le llaman sistema óptico, lo que vulgarmente se llama se domina video Empresa, Amisco es una empresa de esas, Prozone es una otra empresa de esas, hay muchas empresas de ese tipo. Hay empresas que están ya, hace unos años era muy costoso, porque necesitamos un sistema, hay empresas que te venden una cámara, que tú la pones al estadio y, y tú le pones al punto de referencia y te calcula el posicionamiento de los jugadores. Sistema, segundo sistema, le llaman, la FIFA le llaman, el segundo le llama como os comenté hace un momentín, GNSS, los veréis en la página de FIFA, podéis buscar, y está este concepto, GNS GPS. Sistema de... De posicionamiento mediante la sistema satélite. Para la localización, sistema satélite. ¿Qué variable nos da ahí? Nos da ahí. Hemos dicho antes, la variable ya está. Pero nos da la latitud y la longitud. La latitud y longitud. Esas es la variable. Eso es lo que nos da un GPS, la latitud y longitud. Y luego el tercer sistema es el que le llaman sistema de LPTS. LPT, LPTS. LPTS. O sistema de localización. Es decir. Estos sistemas se engloban toda la tecnología que para el procesamiento hace falta un sistema de referencia externa en las instalaciones deportivas. O sea, en el, el, el, ayer nosotros que utilizamos este porque en el campo de balonmano colocamos el sistema de referencia de antena. La FIFA no, le da igual si utiliza tecnología le da igual qué tipo de tecnología sino sistemas que requieren la instalación de un conjunto de antenas. La instalación le llama sistema de, de localización de ese tipo. ¿no? Por tanto hay tres bloques el biotracking, GPS digamos, los GNS GPS, y esos son los, los tres sistemas de localización que hay la liga, la liga en España, MediaPro Media es la empresa que da todo el tema de televisión, pero a los equipos de fútbol, no sé si lo sabéis, los equipos de fútbol, tienen, todos los estadios tienen un sistema de cámaras, y le dan un sistema de, de tracking de a, a los equipos profesionales mediante el sistema de biotracking entonces, biotracking tiene la, la información, metros, distancias en España es público, es decir que el Barcelona puede ver los datos del Madrid, el Madrid el Barcelona, el de Barcelona, del Atlético Madrid, todos pueden ver los datos de todos, distancias, es una barbaridad de datos. Imaginaros, ¿qué está ocurriendo? Que la liga con nosotros ha firmado un convenio, fíjense las la, la vueltas que da la tecnología, es un poquito complejo, pero voy a intentar explicarlo bien. La liga de fútbol profesional ha firmado un convenio con la empresa, con Real Track. entonces en los estadios, ellos nos pasan, eh, digamos, nosotros hemos desarrollado una aplicación específica para ellos, donde nos dan la coordenada X de, de su sistema de biotracking, nosotros las metemos en nuestro sistema y les aportamos otras variables diferentes a las que aportan ellos. No sé si me explico. Ellos tienen un conjunto de variables como 30 o 40 variables que calculan sistema con sistema. Pero nosotros utilizando sus coordenadas calculamos otras diferentes a las que calculan ellos. Y le llaman informe complementario. El equipo de fútbol tiene un informe complementario. El problema es que está pasando ahora, que hay equipos de fútbol que tienen tecnología de esta Y claro, y empiezan ahora ya los, los padres físicos no eran. ya empiezan a gente inteligente, comparar datos de biotracking, de vídeo con GPS. ¿Y qué pasará? Como yo digo, ahí han saltado la alarma. Y ahora, ¿por qué salta la alarma? ¿Por qué crees que salta la alarma? ¿Eh? Porque no coincide. Y la pregunta, ¿cuál es el bueno? <risa> Esa es la pregunta del millón. No, no podemos decir si es bueno. Comparar nosotros estamos, estamos haciendo la tesis, o sea, estamos colaborando con la tesis doctoral de, un, de una persona importante. Ellos tienen una, comparando biotracking contra GPS o GNS, comparando estas dos variables. ¿Qué ocurre? Que las correlaciones salen altísimas, altísimas, muy buenas. Pero hay diferencias significativas. Eso es para que lo, Ahora estáis en, en cuarto, para que. Si estamos en la iniciación, a la investigación, es muy sencillo de entender. Una correlación alta no significa que miran. Te estoy diciendo por lo, que, que se parecen, digamos. Ahora, yo tengo una correlación alta de, veloz, de distancia. Supongamos que es un jugador esto de, esto de GPS o GNS. Correlación. Ahora, tengo el sistema de view tracking. Aquí, corregidme el tema. Sistema de vídeo. Correlación. Me sale 0.99. Matemáticamente, si yo hago estadísticamente, diferencia, ¿qué pasa? No, no, hay diferencias efectivas grandes. Ent ¿Entendéis eso? No. Una cosa es la correlación de la señal. Si yo hago correlación, la correlación me sale 0,99. Ah, es... ¿Por qué? Vale, sí, sí, vale, vale, vale. Son iguales las señales. 50, el otro 20. Pero en esta a lo mejor te da, aquí la distancia te da, a lo mejor que te digo 1.150 metros, y aquí te da que te digo 878 metros. Yo hago diferencia significativa y te da la diferencia significativa grande. Ah, ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos midiendo con dos tecnologías diferentes. Ese es el problema que, hay, que, que está Ahora va un momento de confusión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy entrenando, los lo equipos que están haciendo, yo utilizo este sistema para entrenar, por tanto, yo tengo que utilizarlo para, para poder comparar. Si yo entreno con esto y comparo con esto, locura total, locura total. Entonces, cuando alguna vez trabajáis, o tenéis tenemos que conocer. Por eso el equipo está jugando y entrenando con esto y están el apoyo del video tracking es complementario. ¿Cuál de ellos perdurará? ¿Es una lucha entre video tracking GPS, que en el estadio está complicado, o tecnología de colocar antena en el estadio? No sabemos cuál es, cuál perdurará. Hace muchos años, vosotros quizás no habían nacido todavía, eh, había dos, dos sistemas de vídeo. Ahora ya ni eso ni existe. ¿no? El, el BetaCam y el VHS. De cinta. de El VHS eh, fue el que imperó, no siendo el mejor sistema. No era el mejor, técnicamente, tecnológicamente. Pero temas comerciales se impuso ese sistema. ¿no? Entonces, ¿para qué? Y esto pasará. ¿Cuál de ellos funcionará? No sabemos. Pero es un poco el que, lo, lo que tenemos que, que conocer. Esto también, ya con esto termino la parte de esta. La FIFA, como os comentaba, en hace un año y medio, dos años, fuimos a la FIFA, organizó el primer evento donde eh, quería poner, de hacer una evaluación global de los sistemas que hay de trekking en el fútbol. convoca nosotros no estábamos invitados, pero al final conseguimos que nos invitaran, eh, fuimos a Melbourne. Entonces, Melbourne, pues fueron, no sé, 15 empresas, y lo que hicimos es, en un estadio, te dejaron un tiempo y había un partido de fútbol y una serie de tests y ahí se valoraba la, digamos, la precisión, la calidad de toda la empresa. ¿no? Y se contrató una universidad externa para hacer un informe externo de, de científico La universidad de un profesor que se llama Augury, un buen investigador australiano, y entonces hizo un informe. ¿no? Entonces, al cabo del año se, se hizo público el informe. ¿no? Una de las empresas amenazó a la FIFA. Si lo hacían público, denunciaba a la FIFA. Entonces no, no se hizo público el informe. Se sabe, Nicolás Eva, él, él va... Él dice, de las 15 empresas, la nuestra, realtag fue de las tres mejores, pero nunca se hizo público cuál, cuál fue el resultado. ¿no? Recientemente, hace un par de meses, se organiza el segundo evento de eso. ¿no? ¿Qué ocurre? Que la FIFA, en ese, en ese informe, lo que comentaba antes, todas las empresas, digamos, no algunas aprobados o raspado, ¿no? Justito, el 5 justito, ¿no? En ese informe lo que hacen es. Todas las empresas se dieron o sea, se cuenta que cuando se va a medir esto, el CISA de aceleración, la, cuando vemos queremos medir la aceleración, ahí es donde está el problema. ¿no? Entonces organiza el segundo evento y e invitan a la empresa en Barcelona hace, hace un par de meses. ¿no? Primero, consentimiento firmado por todas las empresas, hacer públicos los datos. Ya dice FIFA. Si queréis participar, firmar. Si no, entonces ellos pueden hacer públicos los datos. Segundo, organiza ese evento, te dan un día y dicen: Yo quiero medir las aceleraciones de cada empresa. Y se diseña un test específico para medir, o sea, unas pruebas específicas para medir, sobre todo medir aceleraciones. ¿no? Y tercer requisito que ponen, que el tiempo, el tiempo, porque fíjense cómo nos engaña. ¿no? Nosotros en Melbourne hicimos el test y al MED le, le dimos los, los datos. Claro, cada empresa, pues claro, te estás jugando mucho, pues intentas hacer los datos lo mejor posible. ¿no? En Barcelona, termina la prueba y te damos una hora para dar los datos. O sea, hay apretado el tiempo y ajustando el tiempo. En una hora tenías que dar el reporte, no el de reporte de distancia, cantidad, sino el data raw. O sea, los datos nativos del sistema, ¿no? En una hora. Si lo dabas al día siguiente, pues te penalizaban. Entonces, y ellos lo que quieren ver es la capacidad de acelerar, de decir, ese es el tema del cambio de ritmo, ¿no? Esa es la aceleración, eso es lo que, quieren, lo que quieren precisamente mirar, porque toda la empresa estamos a un nivel aprobado por, por los pelos. Porque como comentaba, la aceleración es Tengo la velocidad, calculo la derivada y tengo la... Si yo tengo la derivada de un, solamente de un hercio, la, la, la, la aceleración va a ser un churro. Os comentaba, evoluciones. ¿Qué nosotros utilizamos ahí? Aunque se registró con los dos sistemas, UTAWI van. En Barcelona, UTAWI van, 18 hercios no. Las máquinas están a 70 hercios. 70 hercios. O sea, es un salto... De los ingenieros ahí, claro, sabíamos dónde... O sea, nosotros tenemos que tener la perspectiva, el futuro, ¿no? El futuro como es el físico tenemos que ver cuál es el horizonte. Si yo me, me quedo aprendiendo lo que sé hoy, llegaré tarde siempre, ¿no? Cuando ya vinimos de Australia vimos esos errores, entonces los ingenieros han estado, pues así, 70 Hz. Bueno y malo. Bueno, mucha frecuencia, malo, mucho ruido. Hay que meter filtro. Todo el mundo metemos filtro, hay que meter filtro para contener ese ruido. es el tema. 70 Hz. En 6 antenas no. Allí se utilizó 10 antenas, más posibilidades de, de posicionamiento. Pero fijaros un poco, os cuento sin ánimo tampoco de criticar, simplemente a nivel de investigación reflexiones. Se hizo en el estadio un 30 por 30, el ajuste de la parte central del campo. ¿no? Otra pregunta, ¿cuál es el gol estándar? Sabemos, ¿eh? Os explicará cuál es el gol estándar. El gol estándar es cuando yo cojo un sistema, cualquier cosa, lo comparo, con sistema de referencia que está validado tal. ¿cuál es el gol estándar para el fútbol? ¿alguien se le ocurre? Cámara. las cámaras de video sí, correcto gol estándar efectivamente, cámara de vídeo las cámaras ahora mismo una de las que están mayor precisión es una empresa americana que usa bico cada cámara no sé no sé cuánto puede costar, un dineral ellos venían de Australia tuvieron problemas de aduana no les permitieron, o sea, tu problema, las cámaras no llegaron Tuvieron que, tuvieron que comprar otro sistema que le costó 400.000 dólares. Casi nada, ¿no? Aquí no creo que si le pasen presupuesto no a Nuria la pruebe, ¿no? 400.000. Meteorológicamente, para que veáis un poco las la investigaciones cómo se hacen, desde el punto de vista, hay problemas grandes problemas. Esas cámaras son reflectantes, necesitan montar alrededor de ese espacio de 30 por 30, montaron 80, 80 trípodes. Trípodes como de metálico, ¿no? 80. Eso es un entramado metálico que había ahí. Las empresas que estamos participando, nosotros tenemos antenas, no nos permitieron estar aquí, nos permitieron estar, teníamos que estar fuera del campo, aquí, fuera del campo de fútbol. ¿Crees que es lógico? Y aparte con desventaja esto, ¿no? Respecto a esto, primero. Segundo, que aquí hay un entramado metálico, me lo habéis escuchado un poco, Pablo y más, que el entramado metálico perjudica la... la, la porque la señal viaja, si hay metal, rebota y es un desastre. Da igual es el problema, ¿no? Gol estándar, 30 por Y yo la pregunta es, ¿en el fútbol cuándo se juega? Y si el juego está aquí, la calidad del dato, ¿cómo va a ser aquí? ¿Mayor o peor? Pero, pero, pero. El sistema de cámara imposible, peor. Porque aquí, las sistemas de antenas le llegan poco. ¿En el fútbol cómo se juega? No se juega en 30 por 30, se juega en 105 por 65, ¿no? Entonces, ese trabajo científico de gente top, de Australia, muchas veces pensamos que lo de fuera, pero claro, también, un poco para argumentar ello, es que, ¿Cómo se organiza? Otra, ¿Cómo se hace de otra forma? Pues al final tienen que buscar un sistema con estándar que científicamente... Hay trabajos publicados respecto a eso, ¿no? Trabajo. imaginaron ¿no? O sea, que la ciencia... Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que leemos, con las reflexiones que tenemos, ¿no? Nosotros, una anécdota así, que se puede contar, el día que nos tocaba, yo no estuve, pues se contaron, llegó un jugador famoso, ¿no? Que está, que está casado con una, una cantante famosa, ¿no? Con dos niños, ¿no? Y ya me falta decir quién es. Llegaron, Tal cual, no, no es broma, se pusieron a jugar ahí al fútbol. Increíble, ¿no? Es decir, están haciendo experimento que han, han pagado un dineral, se ponen a jugar aquí, a chutar a la portería. Aquí había una antena, y comentaba, si se caen antenas, el sistema se fastidia, ¿no? Pues aquí fue, unos chicos nuestros, por aquí, con la antena ahí, todo el rato, hasta que ahí, hasta que se fueron, hasta que le dio cuando, cuando hicieron irse, ¿no? Para que veáis un poco, es decir, otro día estaba, yo, estaba lloviendo, con lo cual, con la, las cámaras, con la lluvia, Imaginaos todos los problemas que... Hay. Y eso es un artículo que se va a publicar, un trabajo que se va a aplicar por FIFA. Entonces, a veces el tema de la ciencia es relativamente... Un poco hay que coger un tema. Qué importante que aquí, la gente que esté trabajando con sistemas de... Yo siempre que voy a echarle el documento, ¿no? No digo que el sistema nuestro es mejor o peor, ¿no? Pero cuando se hace un trabajo científico, si tenemos dudas, consultar con, con, con la empresa, con la parte mía, la parte porque eso nos puede ayudar. Si no, podéis recorrer un camino y luego ese camino, las conclusiones no sean adecuadas, ¿no? Y ese es un tema peligroso, ¿no? peligroso, por lo menos peligroso. Y eso es lo que yo, lo os puedo ayudar. Es decir, ¿qué, ¿Qué queremos ahí? ¿Queremos hacer esto? Pues puedo ayudar a, a recoger la información lo mejor posible. No, no voy a interferir los datos, ¿no? porque mi objetivo no es interferir. Mi objetivo es que los datos, tener en cuenta esas pequeñas cosas, que esas pequeñas cosas os puedan ayudar a, la, a mejorar el dato. Y eso es un poco el concepto de, de tracking que hay en general. ¿No es así? Pregunta, del, el, el, ha quedado un poquito más claro un poco el concepto de, de, de ese, ¿no? ¿Sí? La última rematamos. Para que veáis la diferencia, yo prefiero quizás hablar así, tengo una presentación, pero al final las presentaciones están ahí, entonces ahí está al, a la explicación. Cuando hacemos el tema de, del trekking en GPS, yo hago un campo de fútbol y yo voy por una línea, para allá. Eso pasará, esos es son experimentos que podéis hacer, Pablo, en la clase. Justo por la línea. Vas al chico, va por la línea andando. Bien. Y cuando vuelve, ¿por dónde vuelve? Si no ha salido de fiesta y va a condiciones normales, debe volver por la línea, ¿no? Pero cuando veamos el dato en el software, veremos que viene por aquí. ¿no? Y yo, es posible. Si yo lo he visto que ha ido por la línea, lo, lo grabo con, el, con, el, con la cámara, ¿no? Pero va a la ida por aquí y a la vuelta por aquí. Ese es el problema que tenemos ahí. Si yo digo, pregunto, la distancia, ¿cómo es la distancia? 65 metros, 64 o 95. Bueno, ahí más o menos igual, ¿no? La velocidad, los tiempos iguales. Pero el posicionamiento, el X y el Y, el X y este es el X, el X ese es el poco, esa es la diferencia que hay. Que cuando yo voy para allá, voy, por un, digamos un carril, y cuando vuelvo aquí, ¿cuánto? Esa es la presión que hablamos, ¿eh? de 0,5, aproximadamente, metros A eso técnicamente le llaman error CEP, desde el punto de vista de la industria. El error CEP es, dejo un dispositivo en un punto, en un trípode parado un tiempo, punto cero, y entonces el error CEP es cuando está dando la coordenada, está así, un tiempo, ¿no? El error C es 0,5 de radio. O sea, que puede estar, puede estar hasta un metro. Si el, el, el, la coordenada está aquí y la siguiente la aquí, puede haber un error de un metro. Hace unos años estaba en 1,5, 1,2, y ahora estamos 0,5 por debajo del de ROCEP. Y ese es el problema aquí. Pero ¿por qué pasa eso? Ya lo has comentado esta mañana un poco. ¿Por qué pasa eso? creéis que pasa eso? Muy sencillo. Yo voy andando para allá. ¿Los satélites dónde los tengo? Detrás. Cuando vuelvo para acá, ¿dónde tengo los satélites? Detrás. Diferentes el pulsamiento. Cuando yo voy a hacer la carga de cuando voy a hacer la carga física, cinemática, como queremos llamarle, el físico, esto no hay que preocuparse. Más o menos, no preocuparse, más o menos. En, en, en cirugía no vale más o menos, porque al final nos puede costar la vida. Pero en deporte todavía el más o menos nos vale, ¿no? El más o menos me refiero dentro de una tolerancia, un poco coloquial. Pero cuando tengo el jugador A aquí y tengo ese de 05, cuando tengo el jugador B aquí y cuando tengo el jugador C aquí y quiero hacer un análisis de espacial de posicionamiento espacial táctico, ¿qué pasa entonces? Que sí vale. Que ya el error de 0,5 más este más este, y el área tal, lo que está analizando, todo se dispara, se dispara. Pero como todavía no hay mucha gente que esté trabajando eso, pues eso está en stand-by. La gente no está dando importancia porque estamos muy centrados en la parte de esta cinemática de, de, del desplazamiento. Cuando yo quiero hacer análisis táctico de posicionamiento es cuando este 0,5 se acumula con este 0,5. Si tengo 10 jugadores, Imaginaros, ahí hay, hay un baile de, de, de, de números tremendo. Cuando voy con el band, voleibol, me comentaba, voy andando para allá, vuelvo andando para acá, el error está en 3, 5, o por debajo de 3 a centímetros. El error. Es decir, cuando voy andando para allá, las líneas van casi por encima, una encima de otra. Ahora, cinemático, perfecto. Análisis táctico, perfecto. Pero ahora mismo la situación de, de en el ámbito laboral. Del entrenamiento, no están. La exigencia está muy centrada en esto, la parte táctica no está tan centrada, está más la parte de investigación. Y entonces es un tema que todavía se tolera. Pero ellos están, la parte cinemática les vale. Cuando queremos hacer análisis, si yo tengo que apostar por un sistema de estos de precisión, ¿cuáles son mis necesidades? Aquí le comentaré a Nuria, la sugerencia es comprar, ¿no? si queremos hacer, liderar esa parte. Hay un grupo de investigación que está lidiando eso, es un, un, un, un, digamos, un mundo tremendo, ¿no? Tremendo. En aletimo pasará igual, yo he hecho pruebas en Aletimo Pablo, y con seis antenas cojo una pista de Ahí. Por ejemplo, yo quiero ver por dónde corre, ahí sí, yo necesito un nuevo GPS, porque el GPS me da una aceleración de las buenas, te, la, te la ubica, pero hay un error de 30, 40 centímetros, y el corredor ha ido por la misma calle, por, casi por el mismo sitio, y ese es un poco el, el problema. ¿Qué quiero hacer qué quiero ¿Cuál es el problema que quiero analizar? ¿Qué quiero medir? Y tenemos que saber esto para utilizar esa tecnología. no Solamente esto estamos hablando de la parte del, het, del trekking, ¿no? Ahora me queda la parte de iniciales. Entendemos un poco esto, no quiero entrar demasiado en esto, pero final un poco el concepto del de análisis posicionamiento espacial. ¿Entendéis la, la diferencia que hay entre una tecnología y la otra? Si no, preguntar y vuelvo a repetir, o intento explicar de otra forma, ¿no? Esos son. Esta es la tesis como comentaban doctoral de, de, de, de, de, de, de, de, de ese chico, ¿no? Y cómo... ¿Y cómo lo estamos haciendo? Intentar para validarlo. Esperemos que no tengamos problemas, porque si, si, si ese artículo consigue, se consigue publicar, pues también puede ayudar mucho. Lo que después de darle muchas vuelta a las cosas no tengo 400.000 euros para comprar un sistema de cámara y es complicado, ¿no? Entonces, después de pensar mucho, con ingenieros que me ayudan, lo que hacemos es un campo de fútbol, cualquier instalación, nos puede servir. Ayer me veréis siempre, yo voy recorriendo las líneas por el campo, ¿no? Supongamos un campo de fútbol. Entonces, lo que hacemos es, yo me coloco, voy andando, estoy aquí, tengo dos, dos dispositivos en la espalda, lo hacemos ver, para ver la, la fiabilidad interdispositivo, y uno en, el, en la mano. Y voy, voy recorriendo el camino, o sea, el, el, el espacio por allá, sobre la línea, intento ir sobre la línea. Al sistema me permite poner de referencia las dimensiones del campo. Es decir, si este campo mide 100 metros supongamos, de longitud y 50 de anchura, me permite, yo voy, hago un recorrido y me permite, digamos, como el mapa de, del campo, con las medidas precisas. Y el sistema me permite calcular, cuando voy en ese instante, la distancia que hay de aquí a la línea de fondo, y de aquí hasta la otra línea de fondo. ¿Cuánto tiene? Cuanto más se aproxime a 50? 49, 49, 95%. 49, 96, cada instante me permite saber eso. Con lo cual, en este eje, respecto a aquí, ya sé distancia. ¿Y cómo sé respecto al, al vertical? Cuánto me, me oscile de cero. Esto tiene que ser próximo cero. Por tanto, yo tengo un sistema de referencia, digamos, interno, donde puedo hacer fútbol, baloncesto, balonmano, lo que queramos. Y... Los trabajos, ahora mismo, los trabajos científicos, llegará un momento en que nos digan, ya hay un revisor de un trabajo que nos pide la calidad del dato de esa instalación. Porque esto, GPS, es un mundo. Aquí tendremos un mundo. Yo me voy a otro país del mundo y es diferente. Me voy a otra instalación que está cerrada y es diferente. Y los pabellones pasa igual. Aquí, si alguno conoce el pabellón de la, de la Universidad Europea, desastre. ¿Por qué desastre? Porque ese pabellón está construido y tiene en el, en el, alrededor, el perímetro exterior chapas metálicas. Entonces, cuando yo voy a hacer el recorrido a chapa metálica, la señal de la máquina llega a las chapas, rebota y le llega a la antena. Aumenta los tiempos de llegada, con lo cual el posicionamiento es un desastre. Si quisiéramos hacer una investigación allí, que si la hacen, la hacen, tenía que tener cuidado, no saldría nada interesante porque hay un problema. Aquí entiendo que va a ser buena. ¿Sí? Decime. Yo, yo. Sí. Que, que lo que no entendía es si teniendo los dispositivos, o sea, los satélites detrás tuyo, ¿cómo puede dar diferentes. La distancia que hay hasta la línea de fondo, si tú estás... No, no, este es el sistema que estoy hablando, no de satélite. Esto estoy hablando... Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ok, ok. O sea, no. o sea, eso es el tema. Lo que estoy viendo es, sistema. cómo ven, medir, que nosotros decimos que el sistema de Gustavo van de, de antenas, porque aquí yo he colocado, hago esto, sí, lo tienes en seis, yo coloco en seis antenas seis aquí y ese es el tema, ¿no? Vale, vale. Entonces, yo lo que hago es, me monto mi sistema, mi gol estándar entre comillas, lo que estamos intentando es demostrar que metodológicamente existe otra metodología diferente para ver la, digamos, la calidad, y la precisión de este sistema. Con lo cual, si vais a hacer aquí un estudio en Valos Manos, en vuestras instalaciones, yo planto la antena 6 y veo cómo funcionan las señales en esa instalación vuestra. Esa instalación va a ser diferente a la europea, diferente. Y es donde está la importancia, ¿no? Porque si no, decimos, la gente dice, no, es que el sistema vuestro es malo. ¿Cómo decís que es bueno? Sea, es que no tenemos una base buena de, de tecnología. Entonces, claro, decir malo o bueno pues es relativamente fácil. Es muy fácil. ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar más por ahí? Sí, entonces, es un poco el... el aquí tengo... o Ese es el trabajo de la de metodológica de, del chico este, la tesis. de, de dando vueltas. Ahora, ¿qué hacemos? No solamente yo. Si yo soy un poco... Quiero condicionar la investigación, yo hago lo que me favorezca a mí, ¿no? ¿Pero qué hemos hecho? Círculo o sea, medidas conocidas. Círculo central. Medidas que sean estándar. Para ver la, la, la disposición. O sea, el área... O sea lo que hacemos es diferentes recorridos para no condicionarla, porque si yo sé que está es la buena, solo 20 hago eso, soy listo, ¿no? Digo, esta es la, la que me da fuerza a mí, Pero tenemos que intentar ser honestos. Y el chaval esto lo ha hecho para boncesto y ha hecho una, una hoja de, de Excel que está compartida para la gente que lo quiera, más que meter los datos y te dar los cálculos matemáticos, la estadística, ¿no? Para que de alguna forma la intención es hacer cosas y compartir ese conocimiento. No se puede quedar aquí en, en nuestro, sino que la gente pueda, no hay que tener miedo. Porque si tenemos miedo, es un tema de, delicado. Es decir, Yo me protejo, ¿no? Y yo cuento las cosas como quiero contarlas, ¿no? Hay otro trabajo de investigación que hacen... Otros, se fabrican un carrito, aquí, de los lados, como yo digo. Si yo coloco aquí el carrito lleno de máquinas y está empujando aquí, ¿qué pasaría? ¿Es bueno? ¿Qué inconvenientes veis ahí en eso? Digo, pues si, ¿tenéis pensado hacer algo así? Si hacia está no, no, yo veo aquí y tengo el carro aquí y voy empujando. No hay, eh, técnicamente no hay interferencia entre máquinas. manos. un chico de, de 1,85. Ahí, un tocho. La máquina va aquí. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es una limitación. Si yo hago un estudio y monto todas las máquinas en un sistema, me sale... Eso lo hablé con un investigador, el que luego publicó ese trabajo. Digo, esto está bien, pero no has tenido en cuenta el cuerpo. En el fútbol se juega con la máquina en el cuerpo. El cuerpo es un impedimento. Por eso yo decía que aquí las pruebas que yo hago es dos máquinas en la espalda y yo llevo una, parece que hay una procesión, la llevo una así arriba. ¿Dónde tienen que ser mejor los datos? Porque lo que estoy viendo también es lo que infiere el cuerpo que así, un chico que sale ha delgadito, un niño pequeño, no es lo mismo que un tocho de balonmano que mira dos metros y que tenga una espalda así y una anchura así, ¿no? Entonces, ese trabajo, ese trabajo me lo enseñó antes de publicarlo y luego lo publicaron. No, no, o sea, no es que, pero eso también. Es las conclusiones de ese trabajo son, entre comillas, delicadas, ¿eh? Porque pasa esto. Otro trabajo, que hay muchos trabajos, quien que hace, trabajos críticos hay muchos para entretenerse en esto, ¿no? Otro, que hay también publicado, pone una máquina aquí. Y la otra máquina la pone así, encima. ¿Y qué crees que pasa? Que la de abajo está muerta. Porque si yo coloco esta máquina en el cuerpo y esta aquí encima, esta la antena la tiene aquí. Esta que está haciendo, o sea, le está bloqueando. Publicado. ¿Qué ocurre? Muchas veces con la ciencia hay que reflexionar. Si no estoy muy puesto, ah, qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? La empresa lo que sea. Da igual la empresa que sea, ¿no? Al final, dice el artículo, es que esta máquina no mide bien, ¿no? Es que no, no es que no mide bien. Es que tú el procedimiento que ha no ha sido quizás el más adecuado, ¿no? Si yo quiero hacer eso, yo tengo que colocarlas así, ¿no? Así. Y aún así, aún así, habrá diferencias, ¿no? ¿Creéis? Porque si la, la antena está aquí y esta antena está aquí, hay diferencias de 4 a 5 centímetros. Y estamos hablando de un error de 2, 3, 3 centímetros. ¿A qué se debe el error? Que es muy difícil es decir, comparar, porque yo no puedo montar una máquina que tenga las dos antenas y una encima de otra, no, no se puede, yo hago aquí y dice, está 4 o 5 centímetros, pero a lo mejor el error se debe a la, a la distancia que hay entre máquinas, ¿me entendéis? y eso es un tema delicado, entonces por eso digo que tenemos que tener, es decir, cuando planteamos esto hay que plantear, ver con expertos, leer y preguntar y eso es lo que intentamos nosotros en la medida posible eh, ayudar ¿media hora nos queda? sí vamos rápido entonces, ahora hablo un poco más rápido todavía Pasamos a la parte de acelerometría, que es un poco la otra historia. ¿no? Aquí la máquina ya está, ya está eh, aquí puedo estar lo que queráis. Me comentaron que podemos hablar, de, de, que deberíamos hablar no solamente del tracking, sino de geometría Dispositivos de este tipo, todos, yo digo que este es uno más de los que hay en el mercado, todos son dispositivos como vuestros teléfonos, le llaman hub o concentrador de señales. Cualquier teléfono vuestro... Si buscáis o estáis entretenidos, buscar aplicaciones en la App Store o en, la, o en, la, en Google, o sea, en la, app, la, la otra de, de Android, aplicaciones de acelerómetro. Busca a ver si hay alguna. Y podéis buscar, ¿no, Pablo? Entonces, vuestros teléfonos tienen una herramienta tremenda. Si queréis, entre, si queréis indagar. No es falta comprarse una máquina de estas. Cualquier teléfono tiene, ya habéis visto que tiene el señor GPS, podemos navegar. Pero también podéis medir acelerometría. Eso es una, yo doy una asignatura que se llama impacto, que se llama evaluación de la condición física saludable. Y las excusas no existen hoy día. Tecnológicamente es muy difícil la excusa. Excusas existen porque no queremos preocuparnos. ¿no? ¿Hay alguna? Sí, sí, sí. ¿Cuántas hay? Pues no sé. Aburrir. Aburrir. Si instalamos una, lo que hace la máquina es que nos, nos, nos podría permitir ver la señal de acelerometría en nuestro teléfono. ¿Por qué queréis que tenga un acelerómetro el del teléfono? Si yo hago esto, anda, se gira, ¿no? El teléfono es inteligente, no, no. El teléfono tiene el sensor, detecta el movimiento del plano y cambia la orientación. Los sensores, ¿no? Una, una chorrada, ¿no? Para eso están los sensores, ¿no? Entonces, cuando yo quiero medir cosas, que le vamos a hablar ahora, con los teléfonos podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que hay incómodo, o hay que dedicar tiempo, o también hay gente que desarrolla aplicaciones y nos facilita las cosas a nosotros, ¿no? Desarrollar un software para sacar parte. Eso de... al, dato, al dato. Al dato. Yo conozco un chico en, en, en Vitoria que todo así de posicionamiento espacial, que es complejo, nosotros a mí me lo hacen informáticos informático, la ventaja, porque estoy en la empresa. El chico se lo hace, lo hace en Excel. Se calcula, fíjate, la latitud, hacer una, es una práctica buena, Pablo. La latitud, longitud, esa práctica de, de nota, transformar la latitud y longitud en, en coordenadas X. ¿Eh? Esa es una práctica buena en tema de trekking, ¿no? Se puede hacer, con el Excel lo podéis hacer, yo lo he hecho. Cuando lo eres capaz de hacer, dices, hostia, qué bueno ha salido, ¿no? Pero yo se lo digo en informático y el informático me lo hace en un clic. Ese lo hace con una marca, se descargan los datos de latitud y longitud y los transforma y luego a partir de ahí calcula. O sea, entonces y calcula todo con el Excel. ¿eh? Entonces muchas, veces el querer, es, o sea, el poder es querer, ¿no? Acelerometría. ¿Cuántos canales tenemos acelerometría? Si yo arrastro aquí esto, ¿veis? ¿Qué está pasando ahí? Aunque se vea un poco ahí con mucha luz porque aquí estamos. Hay tres señales, ¿no? Los, los sensores inerciales son habitualmente, o sea, ya hace unos años de dos canales o uno todos esos inercial los inerciales lo entendemos por acelerómetro, giróscopo y magneto ¿qué diferencia hay? empezamos por el último, el magneto nos dice la orientación respecto a la tierra yo estoy aquí, me dice norte-sur, orientación a nivel deportivo le podemos sacar un poco de provecho, pero va a ir el organismo la gente que se dedique al tema de, de running, de, de montaña, de, de orientación es la brújula, ¿no? pero ya entonces aquí aquí el profesor enseña a mover la bruja, no pero ya todo el mundo va con el teléfono, ya, ya, ya nos acostumbramos a eso. Pero claro, si yo me meto en un, en un, en un barranco, pues ahí hay muchas complicaciones. El magneto, orientación, la, el, el, el giro, el giróscopo, tres ejes, el X, el Y, el Z, nos mide velocidad angular. Es decir, si yo estoy aquí, eh, por ejemplo, en patinaje, patinaje sobre hielo, cuando hago una pirueta un giro, me está midiendo la velocidad con la que giro, grados por segundo. Sobre un eje, velocidad angular. ¿En qué deporte? gimnasia deportiva, interesante. imaginaron ¿no? Los molinos, todo, todo el tema, ¿no? En, en natación, importante. En, en piragüismo, importante. ¿Por qué, por ejemplo, digo digo en, en piragüismo en importante? ¿A alguien se le ocurre? No, en piragüismo, en piragüismo. En, en un K200. Vamos a pensar. La ventaja, es lo que quiero, el mensaje que quiero transmitir es... No tenemos que ser, eh, usar tecnología, tenemos que entender. Si, sois capaz, si somos capaces de, de, por lo menos, hablar inquietudes, tendréis un punto más, que, que es lo poco la, la, la, el mensaje que quiero transmitiros. Cuando voy en una embarcación, no sé si alguno ha hecho piragua, piragua, natación, es para mí, o sea, son deportes de, de, diferentes, pero el concepto matemático es igual. Yo coloco en una embarcación, tenemos ahí trabajo con Saúl y Perucho, campeón del mundo. Ellos fueron, me invitaron porque eh, la, la fábrica que les construía la, la embarcación, Nelo, fue un ingeniero y para optimizar la embarcación y colocó un acelerómetro. Y, entonces, y, y vieron ahí algo interesante. Si yo coloco una, una embarcación, eh, un dispositivo de este tipo en la embarcación, ¿qué me va a dar? La velocidad, Eso es ¿La velocidad si tengo qué. Si tengo GPS, ¿no? Si no, complicado, ¿no? Ahora, la embarcación cómo se mueve, cómo cuando hacéis natación cómo movéis? ¿Eh? rotación, Vamos a girar. rotación sobre qué eje, sobre el eje longitudinal. Natación igual, ¿no? Yo tengo, Imaginaros que yo estoy horizontal, yo voy rotando, ¿qué hace? El brazo de natación igual, ¿no? Entro, roto que roto para, para entrar y voy rotando en el paleo igual, ¿no? Roto, ¿no? Ahora, ese es el eje longitudinal. En el eje vertical también roto. ¿Cómo roto? Si ten, somos eh, chicos que se montan, yo me monto en una embarcación y no tengo experiencia, ¿cómo voy ahí? Como un borracho, ¿no? Voy a estar ahí. Gente, en top entrenamiento, ¿cómo van ahí? Que esa rotación sea mucho o poco. Si hay mucho rozamiento, complicación, rotación. En esta es paleo, izquierda, derecha. En esta rotación, sobre el eje vertical. Y en esta, en el transversal, ¿cuál es la rotación? Cabeceo. Aerodinámicamente, ¿cómo tiene que ser el cabeceo? Bajo. ¿Por qué? Porque si voy subiendo mucho, ¿verdad, ¿el rozamiento cómo es? Ah, Ahí tenemos, esa es, la, esa es la matemática de diseño. ¿Eso se mide con qué? Con el giro. Eso es el giro en el X, en el Y y en el Z. ¿Por ahí? Lo mismo pasa en natación. Es lo que te comentaba Pablo, ¿ves? ¿eh? Lo mismo te pasa en natación. Ahora, en este... ¿Cómo matemáticamente yo le digo al ingeniero? El ingeniero, yo tengo una letra muy buena que siempre cuento, ¿no? Cuando empezamos hace ya muchos años, me daba el data raro de los números y decía, digo, hacía yo 10 series y ponía eh, 9, digo, falta una Dice, no, es que está el cero dice no, es que el 0 es el número, claro que es el número, pero para nosotros empezamos a contar el 1, ¿no? Me entendéis decir, el matemático o el ingeniero tenía que decirle, problema deportivo y ayudarle a solucionarle. Yo quiero que me cuente los ciclos. Pero en los deportes cíclicos es realmente fácil. ¿Por qué? Porque se llaman señales individuales. Y cuando pasa de, de.. Pregunta fácil. También apunta al Pablo ahí. ¿Cuándo pasa de positivo a negativo? Cuando la línea. Bueno, ya, pero matemáticamente, eso.. Tú eso ya digo, al informático dice, cuando baja la línea de informático, dice, era un crack, ¿no? <risa> Es, una, es muy fácil. Pasa positivo o negativo, matemáticamente ¿cuándo es? Cuando no, cuando pasa por el cero. Claro. Cuando, nosotros llamamos a eso fase cada uno, concéntrico, concéntrico, pero al matemáticamente es eso, ¿no? Esto mismo puede, pasa cuando yo me coloco en una máquina de extensión de cuádriceps, es eh, velocidad angular. Cuando hay un cambio, pasa por cero. Nosotros deportivamente le llamamos concéntrico, concéntrico, matemático lo llama positivo o negativo. Positivo puede llamarlo concéntrico o negativo, eso da igual. Al matemático es cuando la señal. Pase positiva cuando está paleando por un lado. Cuando la embarcación está aquí y pasa por cero, hay cambio. Ese es el concepto matemático que yo tengo que trabajarle, trabajar informático para decirle, no, esta es la clave, ¿no? La clave está aquí en esto. Y entonces ya el matemático lo que hace, el matemático y el informático lo que nos hace es, en el apartado de este... Aquí tengo un monitor que se llama Kanoin. Él me fabrica, es dentro del programa grande, es como nuestro teléfono, me genera una pequeña aplicación para sacar ese dato automático. La aplicación que, que hemos comentado. Pero como investigador, como profesor, yo tengo que eh, inducirle a eso. Y él me dice, fase positiva. ¿Y ahora qué me dice? Él me puede decir, me puede de, de analizar el tiempo que ha estado ahí, ¿no? Ahora, los que estáis de puesta ciclo, ¿es interesante? Sí, es vuestro problema, no el mío, ¿no? O sea, el problema es que yo ya, detecto, yo no soy experto en natación, no soy experto en piragüismo. Yo te doy el monitor, ahora tú dices, ¿la velocidad angular es buena? ¿Cuál es la, la buena? ¿Cuál es la, la mala? Si yo pintara, te acuerdas Pablo que te comentaba ayer, en natación, casos que se nos dieron. ¿no? Hay una, una, una chica, había una chica muy buena que hacía esto así. Si yo detecto esto, ¿qué pasaría? ¿Qué, qué pensáis? Tarda más, bien. ¿Y qué hay? Acelera y ¿qué pasa luego? Problema. Ah, problema. Ahí es donde está el problema. Hemos detectado el problema. Ahora está el tratamiento, eso ya es otra historia. Pero somos capaces de identificar lo que está pasando, ¿no? Si yo voy acelerando y de pronto hay una frenada, he perdido velocidad y vuelvo a arreglar. Ahí está pasando, voy en natación. Iba, aceleraba y luego había un contramovimiento y frenaba. Lo ideal en este tipo de deporte es que sea la señal sin ideal, sino ideal, Ahí, rápido. Cambia ahí. Y la embarcación, este, esto solamente en un canal, en este canal. Ahora si yo me meto en este canal, hay otro problema. Y si me meto en este otro, y es la suma de todo. Que no es fácil, ¿no? O sea que imaginaros, ¿no? El Saúl y Perucho, campeón del mundo, ellos fueron los primeros el equipo que utilizó este tipo de tecnología, ellos trabajamos con ellos, y ellos, el segundo, que era Perucho, el segundo, el que va el K2, él, técnicamente introducía la pala antes que el primero. Motiva, en el entrador, eso es lo que él quería, la experiencia y más. Y eso les permitió, y eso les permitió corroborar su pensamiento como entrador con datos matemáticos, numéricos, ¿no? Diciendo, esa pequeña ventaja, estamos hablando de un K 200, no, en ese caso hacían cada, sí, cada 200, es decir, desde los tiempos eran 30 segundos, 31 segundos. Si os pusiera un vídeo en tiempo real, diríais que está acelerado el vídeo. Van a 140 palabras por minuto, creo recordar. Es una barbaridad. Parece un molinillo. Bueno, esto, si no tenemos estos sistemas de medición, ¿cómo es posible entrenar? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Eso es los deportes que requieren. Una décima en piragüismo es una medalla. 10 metros, 20 metros en fútbol, relativo, ¿no? Tenemos la no sino, Para no irnos del tema. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es la gravedad? Fácil, ¿no? Esa es la gravedad. Mirad la máquina, está horizontal. Si yo pongo la máquina vertical, ¿cuál es la gravedad? ¿Eh? Si, la pongo, ¿eh? si la pongo horizontal, ¿veis que los ejes cambian? ¿Eso qué significa? Que la máquina está sometida a la Tierra por 9,8 metros por segundo cuadrado. Y depende de cómo está colocada la máquina. Así, es un eje, así otro eje y así otro eje. Esa es la gravedad, esa es la gravedad. Sí, que hay un poco ahí? Esa es la gravedad. Bien, no. Está chulo ahí. Eso lo puedes hacer con el teléfono. Si yo hago esto así, eso es la punto de gravedad cero. Eso es lo que se ve en el avión. Hay empresas que en América que hacen eso. ¿no? O sea, te suben y hay momentos de ingravidez. Si, o sea, es muy difícil. El momento de esa ingravidez es punto cero. Yo lanzo y hay momento de caída que no hay gravedad. Eso existe ¿no? físicamente. Esa es la, la ingravidez. ¿Eh? Yo lanzo y pum, el avión es que suben y ahí a lo mejor. A lo, y luego caen y a lo mejor hay 4 o 5 segundos de ingravidez. Eso es el físico, eso es física pura, ¿no? Y esos son los conceptos que tenemos que, que nosotros... Eh. Si queremos analizar, esto trasladado al uso real. En vuestros teléfonos, todas hay aplicaciones. Buscáis podómetro. ¿Qué es un podómetro? Un podómetro es, en base a la acelerometría, tenemos de los chinos, bueno y malo, ¿no? Los chinos han hecho podómetros de 10 euros. ¿Qué hacen? En una pulsera meten un acelerómetro y lo que te calcula es el algoritmo... Colocado en la máquina, ahí en la máquina, o sea, en la mano, perdón, en la cadera. ¿Qué te mide? Imaginaros, yo lo voy a colocar aquí, aquí en el lateral de, de mi pantalón. Por dos metros de, de, de pantalón. Y hago esto. ¿Qué me está midiendo? Cada pico que es. Un paso. ¿Pero qué está haciendo? Me lo está descomponiendo a los tres ejes. Como eso es muy complicado para el usuario, para el tema de. Ti. ¿Dónde estamos? En un usuario de. En un usuario de, de, tecnología, de, de, de, de usuario, de tecnología o somos investigadores. Si somos usuarios, lo que hacemos es esto. Usuario, que vosotros, la gente, todo el mundo usa casi la media, es eso. ¿Veis? Ese es el podámetro. Usuario. Investigaciones sobre esto hay para, para dar y tomar. Astigraf es una de las empresas que un poco te cuenta esa película, que te mide los pasos. ¿Ves? Pero si yo quiero medir la intensidad en cada eje, tengo que ir a la descomposición. O sea, ¿dónde quiero medir? ¿O qué quiero valorar? ¿Usuario normal? ¿O qué? ¿El, ¿El pico? ¿Entre el pico y pico qué pasa? Tiempo, ¿no? Fase de... ¿Qué, qué diferencia entre andar y correr? El tiempo entre pico y pico, ¿cómo va a ser mayor? ¿Mayor o menor? ¿Eh? ¿Menor o mayor? Yo, yo salto, tiempo tiempo de vuelo, ya aparece el tiempo de vuelo. ¿Y cómo va a ser el impacto? Esto mira en G, Aquí no lo veis, el impacto andar en 1.1.1 un G. Si yo hago, voy corriendo, ¿cómo va a ser el impacto? Mayor. ¿Por qué? ¿Siempre por qué? yo no hago fuerza. Fase de, vuelo. fase de vuelo, Fase de vuelo, altura y caigo la gravedad. Más. Entonces, cuando yo voy corriendo a alta velocidad, los impactos son mayores, voy corriendo, los impactos son mayores. Y si nos pusiéramos un, una máquina, que eso es lo que podemos hacer también, una máquina del tobillo, ¿dónde va a ser mayor? ¿El tobillo o en la cadera? tobillo. En el tobillo. por qué? ¿Eh? Porque donde está seguro. el tobillo se aleja más del suelo que la cadera? Sí, pero no. No, ¿Eh? Por el peso de tu dónde? Segunda ley. Segunda ley de Newton? ¿Cuál es la segunda ley de newton? Una de, la, de las variables que decía Pablo, ¿cuál es la, la segunda ley de Newton? ¿Qué es? <risa> <risa> Eso es claro. Escuchar. segundo, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Si yo coloco la máquina en el tobillo, cuando voy corriendo, lo primero que hay que contactar el suelo, ¿qué es? El o lo que sea, ¿no? Pero aquí en el tobillo es donde se observe el mayor impacto. ¿Y ese impacto con qué va para arriba? ¿Qué tiene que ser el impacto ese? ¿Somos sistemas rígidos o flexibles? Si fuésemos rígidos, ¿por qué ocurren las líneas discales en, la, en deporte? Muchas veces, ¿por qué? Si yo salto y corro y el sistema es rígido y caigo así en vertical, ¿qué pasa? El componente, el vector de fuerza es un vector vertical y hay compresión de los discos intervertebrales. ¿y qué pasa? Jodo, ¿no? Lo que pasa es el tema de, de tetraplégica y demás, ¿no? Si yo aquí tengo una fuerza, supongamos, de 8G... Esa fuerza se va absorbiendo en los segmentos hasta que llega en la cadera o en la espalda que se da mejor 1.5. Esa diferencia es la que se absorbe el cuerpo nuestro, la geometría. eso es la tendencia, esa es tesis doctoral que está haciendo otro chico, ¿no? Para que veáis. Yo recibo aquí un impacto, ese impacto se va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo y al final hay una parte que se sale del cuerpo. En el tema de deporte, deporte y salud, la capacidad que tenga la persona de... de de cómo podemos observar. Eso es lo que tenemos que, de, yo le llamo, tener un perfil, un perfil de, de, de, de, de marcha. Si os preguntara, en mi caso, y en muchos casos también me pasa, eh, nosotros hemos hecho un protocolo que empezamos a correr a 8 km por hora en tapiz rodante, incrementamos a 0,1 la velocidad cada 12 segundos. Es un van adaptado al tapiz rodante. ¿Por qué? Porque intentamos reproducir, que la repulsividad del test sea estándar. Y lo que hacemos es, colocamos, empezamos el corredor de fútbol, jugada de fútbol, perdón, tobillo izquierdo, rodilla izquierda, L3 y espalda. ¿Cómo tiene que la, ser la fuerza? Aquí, más, más, más cuatro, tres, dos y uno. Teoría, mi caso, y alguno Aquí tengo más en la rodilla. Alarma. Cuando pasa esto, muchos problemas que vienen deportistas es porque los mecanismos de, de regulación es como un coche. Si el coche no tiene bien regulado lo, lo, la suspensión, ¿qué pasa? Problema de dirección, los neumáticos gastan más y un problema, ¿no? El humano, ¿qué pasa? No hacemos nada. Recesión para el tema del deporte de rendimiento en el fútbol, pero digo, fíjate lo lejos que están en el fútbol, que están avanzados, ¿no? Mide todo el mundo aquí en la espalda, ¿no? Millán y yo podemos tener la misma carga, pero casi seguro que tenemos diferente asociación si yo nos comparamos, ¿qué está pasando? Que el sistema suyo de amortiguación es diferente al mío. Cuando yo estoy viendo, fijando en un punto, que está bien ese punto, pero no tenemos ese detalle. Ese detalle de, de, de la parte de la geometría. Y ahí es donde está la, la, una, de la riqueza en la geometría, no Observar lo que está pasando en la carga para intentar ver lo que está pasando. Y ahora sí tenemos la pierna derecha. ¿Y qué pasa con la izquierda? Otro follón, ¿no? Tenemos dos piernas, ¿no? Sí, dime. ¿Y qué tienes que hacer tú antes de eso? ¿Como el prueba físico o como recuperador? Analizar la comparación y ver... Antes, antes. Si tú entras en un equipo personal de, de, de recuperador, ¿qué tienes que tener? ¿Los médicos qué tienen? Yo, yo, yo, estamos hablando de lo mismo. Yo le llamo eh, patrones de referencia. Cuando tú vas al médico, anemia. ¿Por qué te dice que está anemia? Porque tiene valores referenciales, ¿no? En deporte, ¿qué valores tenemos? Si tú ese deportista no lo no la, no la has testeado estando sano, todo lo que va a ser, va a ser aproximarte. No es complicado hacer un test de este tipo, lo igual que se pone con la, el tema, se puede hacer con, o sea, con gas y demás, le puedes poner la máquina y puede hacer lo mismo. ¿no? Y un experimento que también hicimos, eh, que estamos ahí intentando publicarlo, con una chica, ¿no? con, con mujeres, bueno, alumnas mías, una chica pequeñita, Llega a la casa de fútbol y tenía los pies ahí, con, tenía heridas. y Digo, ¿qué te ha pasado? No? no es que haya salido de fiesta. Digo, ¿y eso? No, pues me puse tacones de alto. Y digo, bueno, ¿te quieres pasar por la otro? y tengo alguna idea de hacer? Y entonces con, con, con, fue el primer la prueba de ensayo, el piloto de ensayo. Fuimos y le puse con zapatillas a 3 kilómetros, a 4, a 5 y a 6, andando. Yo me puse unas tacones también y, y casi me mato. Y luego la misma prueba con... A 3, 4, 5, 6 con tacones, plataforma 8 centímetros. Las chicas sabéis lo que son 8 centímetros, ¿no? Un tacón así. A 6, a 6 a kilómetros de andando un tapio rodante. Es riego de de, riego de. un riego alto, casi denuncia, de ¿no? Las fuerzas, ¿cómo se transmite la fuerza? La, la curva, que yo le hice a, a ellos, luego lo hice ya con un grupo más grande. El, el, el tobillo y demás, no recuerdo, ahí lo tengo ahí, más o menos. Era. La roja zapatilla, la roja tacones. En, taco, en rodilla, en rodilla, sea, en en tobillo, rodilla y calera. Y L3. En la L3 apenas había diferencia. Pero claro, todo esto aquí, en los tobillos era una barbaridad. Y en la rodilla, ¿no? Decías que me duele la espalda. Bueno, pues si quieres. O sea, no digo que no, no, no hace el uso, sino tenemos que la medida posible. Muchos problemas vienen. Los fisios están encantados, ¿no? ¿Por qué? Porque se lesiona y va el fisio, ¿no? Por eso que digo que la tecnología no solamente existe para el fútbol, el rendimiento, sino... La idea es que puedes decir? en salud. Esto podemos medirlo en salud. ¿no? no y si no tienes la mente de referencia, puedes buscar dimetría. ¿no? Claro, dimetría, efectivamente. Claro, pero tú, tienes, tú me preguntas como ha preguntado: ¿y cuál es lo, lo, lo, lo normal? Yo no te puedo decir. Pero si tú sabes que tiene una lesionada, eh, lo normal para él será la. Sí, primera. pero eh, no somos simétricos, siempre hay una dimetría. ¿Cuál es el porcentaje? Ahí no está. Cuando el porcentaje sea grande, es cuando tú ya puedes decir que ya hay un valor de, de riesgo lesión, lesión. ¿no? ¿Me entendéis? Sí efectivamente, la dimetría sirve porque al final el sistema humano es un sistema de equilibrio, cuando se rompe ese equilibrio es cuando vienen las lesiones y hay un, un, un investigador muy, muy famoso, muy importante que se llama Jordan Medicochea y habla de, de temas especialistas en, en lesiones de isquio ¿no? y muchas veces dice no el problema no está en los isquios sino en problemas de otro tipo ¿no? lo que pasa es que al final el músculo se rompe ¿dónde se rompe? a lo mejor se localiza ahí pero el problema está en dimetría, plantillas o sea, mil cosas, ¿no? lo que estamos viendo es herramientas que me permiten de una forma fácil rápida, entender lo que está pasando y luego entendernos, identificar lo que está pasando. Ahora entenderlo es otro, otro problema, ¿no? Eso es un problema importante, ¿no? Hay hay, por ejemplo, que eh, un corredor, cuando llegaba a determinada velocidad, cambiaba el patrón de la marcha. A 18 km por hora, cambiaba y se invertía la carga. Entonces, cada uno cada uno tiene un perfil. Cada uno de nosotros tiene un perfil. Entonces, cuando nosotros estamos publicando me dice, no, es que no se, eh, solamente la muestra a lo mejor de un sujeto pero si yo hago la muestra de toda la clase, yo no puedo generalizar porque cada uno tendrá un perfil. Yo no puedo comparar a Millán conmigo, imposible. ¿no? Es como la genética, es, es que no. hay cosas que no se pueden comparar, cada uno tiene unos rasgos específicos. ¿no? Y eso es lo importante en el ámbito profesional y en el ámbito de deporte. ¿no? Llegar a esas conclusiones, es decir, esa, eso es lo importante para vosotros. ¿no? Tener ese conocimiento esa esas inquietudes. Y ya vamos terminando. ¿Cosas que se puede hacer con la geometría? Se puede hacer muchísimas. Hemos visto cosas del, con el giro, con la geometría... Si yo estoy trabajando en tema de salud, o en otro tema de no tanto rendimiento, es decir, yo estoy en problemas de salud con, eh, haciendo un proyecto, por ejemplo, con personas mayores, quiero ver el grado de Alzheimer. Con esto podemos medir. Imaginaros, si yo coloco la máquina aquí, yo tengo un estado aquí, la señal como tiene que ser, estamos hablando aquí. Si yo tengo una, una fase inestable, ¿cómo está la señal? Estoy aquí, estoy aquí, y tengo aquí un temblor. Si yo tengo cuánto la señal se llama estable qué significa? Imaginaron personas con Alzheimer, o sea para Alzheimer Parkinson perdón. Si yo estoy aquí, la señal cómo va a ser? Si yo empiezo una degenerativa la señal qué estamos ahí? Yo puedo medir lo que esa señal se va degenerando con la cerometría. con la cerometría. O sea que imaginarlo lo que se puede hacer. La cerometría es como el GPS, es otro de, lo, de los sensores que si no existieran estos tipos de sensores la gran mayoría de cosas no podía funcionar. ¿Por qué funcionan los airbags de los coches que tenemos todos? ¿no? Por acelerometría. Tiene una tolerancia. Cuando yo doy un impacto, salta y, y me protege. Los aviones, los coches, los neumáticos, todos los sensores. ¿no? Acelerometría. Es, lo que hay que diferenciar es la acelerometría. La fuente, ¿de dónde viene la acelerometría? Del de, acelerometría. Del acelerómetro. Esa es la acelerometría del acelerómetro, es decir, yo estoy corriendo y estoy aquí, ¿veis? Del acelerómetro, lo que el cuerpo recibe, recibe. Y la acelerometría, la aceleración, no acelerometría, la aceleración del, del sistema GPS o de UltraWideband. que es diferente. Ahí la aceleración es que yo estoy en un instante aquí y cambio, y aceleración, aquí también hay más aceleración, pero una es de lo que el cuerpo recibe, que es del ascensor, de la acelerometría, y otra del cambio de velocidad. Cuando hablamos al principio de los sistemas de biotracking, los sistemas de biotracking, estos no pueden aportarlo. Porque no tienen, son sistemas no invasivos. Al jugador no lo puedes colocar, solamente lo ves en posicionamiento. Puedes medir aceleraciones, pero la, la tendencia, los equipos americanos, por ejemplo, de baloncesto, si seguís a Chelini a Lorena Torres, en poco gente que está española, que está trabajando en América, cuantifiquen más mucho muchas veces. O sea, todo, básicamente, ¿no? O sea, ya en uno de deportes la parte de posicionamiento, espacio, y velocidad ha pasado a un segundo término, ¿por qué? Lo interesa es cuando el jugador caiga, come de lo que recibe su cuerpo. Midiendo esto aquí. Nos quedan un poco claros los conceptos, los términos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Siguiente nivel. Data, raw o magnitudes, como decía Pablo, no sé, ¿cómo eran magnitudes? Fundamentales. Con lo, que, con lo, que, lo importante es que lo entendamos. Data, raw, magnitud fundamental acerometría, acelerómetro ¿Puedo verlo? En x, en y, en z, esos son las originales. El siguiente paso es la suma vectorial. Es un cálculo matemático. La suma vectorial es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es un dato calculado. Ya empezamos con los cálculos. Dato calculado. El siguiente, los indicadores de carga. Indicadores de carga en deporte. Y aquí es donde queremos también llegar. Indicado de carga. Es un cálculo matemático basándonos en esto y hace un cálculo matemático. En el ámbito del fútbol hay uno que le llaman, que se llama Playa Loa. TM. Que le ha diseñado la, con marca registrada de Catapult, una marca australiana. ¿Qué hacen? Eh, un poco eh, Utilizando esto es un matiz. Y... Y sacan su, su algoritmo matemático, indicador de carga. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo dice, no, es Playa Loa. Pero tenemos que saber el Player Loa de dónde viene. El Player Loa, si yo lo hiciera un trabajo donde comparo el Loa con este cálculo matemático de la física básica, esto, correlación, 0,99. Conclusión. Que las marcas, todo el mundo dice, utilizamos cosas, modismos, y no tenemos que ir por la moda, ¿no? Porque esto no es lo mismo que eso. ¿Qué ocurre? Que esa empresa, por las circunstancias que sean, introduce un indicado de carga para diferenciarse, para decir que son diferentes va a hacer un indicado de carga. Y a veces no, nos dejamos la tendencia, ¿no? De eso, de estos indicados de carga hay como 8 o 9 diferentes. En base a esto. Y la cuestión es, si todos vienen, la reflexión, si todos vienen de este, ¿cómo van a ser todo? Si vienen de lo mismo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si yo cojo un Excel y saco el, el, el, la, la suma vectorial de, de la X y Z y comparo todos los indicadores de carga en base a eso, las correlaciones va a ser por encima de 0,90 y larga. Porque la, el dato, RAW viene de ¿dónde? Del mismo. Es que uno multiplica, el otro divide y el otro eleva los cuadrados. Y cada uno hacemos, hacemos, hacemos los, los, los mismos cálculos, pero todos vienen los mismo Y aquí hay como 8 o 10 trabajos de esos indicadores de carga. el que os dices Eso ya es un criterio cada uno. De eso hay muchísimo, ¿no? indicadores de carga, que son cálculos, el Trim, ¿qué es el Trim? Pues otro, ¿no? El, el, de esto hay muy, en frecuencia cardíaca, en playa -loa, en, hay indicadores de carga, pero todos tienen que tener una relación directa con el data raw de dónde viene, ¿no? Multiplican, dividen, hacen lo, lo que sea, ¿no? Investigadores, y es un poco que a lo mejor son capaces de concretar algo más, pues sí, lo concretan algo más, pero eso es interesante. Eso es un poco lo que quería contar, si queremos eh, preguntitas ahora, ...que ya he mucho yo esta mañana...